Venga, Muy buenas noches, gentecita hermosa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que ustedes bien. Bienvenidos sean al último día de este 2020. Ya es la medianoche y por tanto ya es 31. Ya, chingo a su madre este año. Y esperemos que el siguiente año venga pues mucho, mucho, mucho mejor. Ay... Este año nos dejó muchas cosas buenas, malas y un chingo de detallitos, pero hemos, estamos acá, hemos sobrevivido, así es que por ello yo creo que pues, nos merecemos también un descansito, una felicitación para nosotros mismos chingados, porque de verdad um, hemos aguantado muchas cosas, eh, este año nos ha enseñado mucho, mucho, mucho, mucho. Eh, en diferentes cosas se han quitado un chingo de estigmas, hay mucha gente que decía sí, a ah, huevo, yo os voy a sobrevivir una invasión zombie puro pedo, se la están redompelando bien cabrón, simplemente con papel de baño en el Walmart, o en otras eh, circunstancias más, más cagadillas, así de sí, güey, a ah, huevo, yo aguanto cualquier pinche soledad y ya andaban mamando con que querían ir al cine, chingo de cosas, nos dimos cuenta de que no existe la superioridad europea como tanta gente dice, es que son supercivilizados sí, ahí hubo por ahí algunos detallitos, había de todo, pero estamos eh, ...aquí, presentes... ...estamos aún aquí... ...eso es lo que importa... ...y como quien dice... ...al momento de estar... ...no, ¿tenía relleno? Sí, pero solamente es el hoyo de la dona... ...y eso no es divertido... ¡Ah, qué triste! Mm. A ver, dale, pongo un contexto para que la entiendan... Eh, ...aún hay... ...esperanza... ...de poder medio componernos tantito... ...y regresar, quizás ya no tanto las cosas... ...como estaban antes... ...pero vamos a encontrar la forma se va a poder y como en algún momento puse, no sé qué chingados me depara más adelante, pero os voy a tratar de ir con una sonrisa en los labios, sea lo que sea que me depare. Y <risas> las historias paranormales de Jordi Rosado. No, no, no, no, no. Sí, había tulpa. Estuvimos también nosotros ahí metidos en unos cuantos pendientes, pero no quisimos dejarlos más que ahorita ya que fuere 31, para poder desearles feliz año nuevo. Pero antes de proseguir, quiero hacer mención para que también entre y me acompañe como todas las noches que se hace tulpa de la medianoche en Memorias de un Nahual, está conmigo la guija personal, quien es el conecte entre ustedes y yo, porque como saben, me pendejo mucho leyendo los mensajes con ustedes, la tía... Y. Hola, mis bebés, aquí estoy con ustedes a pesar de la hora. Estoy tragando dona para que, sin albur, este, para aguantar. <risa> y yo soy el pinche porco. Mira, la voy previniendo porque te conozco. Sí, ok, sí, convives voy, conmigo, entonces sí, sí, sí, okay. sí, tengo que prevenirme. Está bien. Este, entonces estoy ingiriendo un poco de azúcar para aguantar el pedo de... De estar a estas horas. Que cabe mencionar que hace rato la tía Clau estaba, dice y dice, ah, se me tojo una dona, se me tojo una dona. Y es que tenemos unos, unos compas, saludos, trufitas, saludos, vasito, vasita, eh, caco también por allá. Eh, un, un gentecita que, que constantemente nos anda acompañando y Salió a colación de que se les había antojado una dona durante toda la semana. Entonces, eso fue como mensajitos para la, la tía Clau. Ese chingate una dona, chingate una dona. Y mandamos a pedir unas, la verdad están muy ricas, pero la tía Clau quería una que tuviera relleno de frambuesa. Y en esta ocasión... <coughs> o sea, sí la trae, pero solamente es el hoyo de la ah, dona. Básicamente es la dona, hicieron la dona y le taparon en medio. Ahí le pusieron mermelada y ya chinga a su madre, ¿no? Sí, es muy triste. Creo ah, que es lo único que me gusta del Krispy Kreme, las donas rellenas. Krispy sí, bueno, este Patrocinamos con unas bandas rellenas Sí, no eh, pero fuera de todo eso, eh, siempre me habían dicho mis sopas, Vas a llegar a una etapa, cabrón, donde todo lo pinche dulce que le avientes Al café, a cualquier cosa, te va a empalagar, güey ¿Y qué crees? Aún no llega ese día Aún no llega del todo ese día, pero sí me ha tocado en ocasiones que me doy dos, tres mordidas a... A una dona de la Crispy, es un... Ah, no, sí, las donas son súper, súper... Sí, sí, sí, sí. Nada más es como para comerte una y de aquí a otros cinco meses después. Sí, ya sé. ¿verdad? Ah, por cierto, antes de que este empiece otra, otra cosa, es el cumpleaños de... Bueno, fue el cumpleaños de Asuane Saeki. Asuane Saeki, un el abrazote, cumpleaños. feliz cumpleaños. Te mandamos un abrazote y un y besote. esos mensajes, me recuerda algo. ¿Qué pasó? Chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor, chispita vive en tu corazón. Insisto, le voy a, voy a pedirle un favorcito a, a Germancito, eh, director de Boston Travel, que... Eh, sonorice esa parte de chispita eh, Germán, Germán Espino es quien nos ha hecho eh, los intros y es que ustedes han visto a través de Spotify, a través de iBooks a través de eh, iTunes los episodios se darán cuenta que tenemos un intro y tenemos un outro y musicalización es Germán Espino quien nos ha aventado, por cierto Germancito un besote en tu pelona, en la de arriba este, hasta allá hasta luego luego no quieres que espe especifique <risas> qué tipo de dona estoy comiendo ya sé. Un, un abrazote hasta La Paz, que, que anda de aquel ladito, tenemos ganas de regresar a La Paz, está bien, está bien rico por allá. Sí. Este, voy a pedirle que, que sonorice a, a la canción de Chispita, Chispita, que por cierto si tienen tiempo de darse su vueltita, búsquenlo como eh, Germán Espino, eh, es quien nos ha estado aventando varias cositas ahí, eh, para la musicalización de eh, Memorias de un Nahual. Y va a continuar, ¿no? Está continuando haciendo varias cosas, varios proyectos. Tiene unos, tiene el de Tlaloc. Está, está muy el bueno. Tlaloc, está en está Spotify. Bien, ¿no? Pueden buscarlo en Spotify para todos ustedes para que sigan checando. Y algún otro mensajito, por cierto. Muchas gracias a la gentecita que ha estado dando estrellitas. Por cierto, ahí está el Trufitas Jorge Gaitán también. Buenas, buenas, Trufitas. Eh, a Ibizauria, muchísimas gracias por tus estrellas. Muchas, muchas, muchas gracias. Y por toda la gente que le ha dado me gusta. Por cierto, Anel mate dice, el único bueno de este año son sus podcasts, tío, tío Dani tía Bebe de Luz Clau. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Un abrazote, Dani, mi, abrazo. mi tocayo. Eh, y espero por, que haya estado muy buena la venta. Esperemos que sí. Por cierto, tocayo, eh, tu historia, no sé por qué, bueno, la, la última de memorias de Nahual... No la dejaron subir, la bajaron de Facebook, la bajaron de Spotify, la bajaron de Evox, la bajaron de YouTube. No sé específicamente qué dijimos. Afortunadamente por el rango que nosotros tenemos, nada más nos dieron un jaloncito de orejas, así como que niño malo. Eh, y solamente vamos a subir las, las historias, no sé qué debimos Creo haber que dicho. El gordito se está revolcando en la puerta. Ah, ok, déjale abro. Entra, entra la puñatón. Ok. Y, amigos, está haciendo un chingo de frío. Tengo sí las patas frías. Está haciendo frío, Como bueno, dos pingüinos de patas. De por sí, las eh, feminas tienen como esa capacidad un poquito más de tener las patitas frías. Uh -huh. Y si no, díganos en los comentarios, es que sus, sus, sus familiares, eh, o ya sea su mamá, su hermana, su tía, su prima, eh, quien sea, tenga las patillas frías, o ustedes mismas, ¿no? Díganos si es que se les, es más fácil que se les ponga las patitas Eso frías. sin sí, patas frías, tímpatas este calientes. <risa> Tim <Tín> patas calientes. <risa> Eso a, al rato vas a tener mm. a los adoradores de patas aquí, ese patas hashtag team patas team, calientes. Team, team patas caliente. O team patas frías. <risa> <risa> team patas frías estaría con madre, pero team patas calientes. Es así como que la mamada va a salir un, un puerco por ahí diciendo así, mm, patas. Mm, patas. Mm, patas. No, es que tienes que decirlo como con sentimiento, con feeling. Mm, patas. Mm, patas. Sí. Ah, pues sí. <risa> no, sí, sí hay, hay gente que conocemos que vende fotos de sus patas al chile, pero pues es una chinga, ¿no? Porque yo tiene que ponerse vender, cremitas y cuantas Yo madre. quisiera vender fotos de mis patas, pero pinche Blackie siempre me termina arañando. O sea, ¿quién le va a gustar las patas arañadas? Díganme. Nadie. No, nadie. No, pues... De hecho, no. A, a, hablando con un, un compa que por ahí me dijo que había estudios que decían, güey, es que hay una bronca ahí que relacionan directamente patas con genitales, entonces es por ahí un, una circunstancia eh, atípica, pero se sí llega a dar, es, es bastante común y uh -huh. sin embargo hay gente que religiosamente paga su OnlyPatas patas, only patas. Para, este, para vender cositas. Buenas noches, gentecita que apenas está uniendo a la tulpita dice um, el tío de año compró un par de pezones el pezón de derecho que está en tiro para pescar la llenoma. no no no uh, ponerle mis patillas a mi señora madre porque siempre las tengo frías es lo que les lo que les cuento muchas muchas feminas tienen ahí patillas frías ay ay ay pues, miren, a, al principio pensaba hacerla como onda Mariano Osorio, así de decirles, este año nos ha traído cosas muy buenas, pero también nos ha traído cosas bastante malas. Sin embargo, ustedes... No, primero tienes que decir las cosas malas y después las buenas para que haya como un... Ok, las cosas sí están mal, pero no están tan mal. ¿Mm? Al menos Manazo no sacó otro disco, Arjón así, eh, unas por otras, Dios da, Dios quita. Uh, pero como siempre les hacemos la observación de que por favor cuídense mucho, si no tienen eh, que salir de preferencia, no hay pedo, eh, la, la cosa es estar en familia, eh, no importa si están, están cerca o están lejos, pero la cosa es estar en familia, pues a través de videollamada, afortunadamente estamos en una época que casi todos los dispositivos móviles eh, Podemos ver a nuestra familia a través de videollamadas, a través de algunas fotitos que se envíen. Si se la pasa mandando nudes a su crush, pues no hay pedo, una, un, un, un, abracito a su familia, no a toda la gente que, que los quiere, que los estima, o wow, a quienes ustedes consideran que son su familia, está leyendo lo de patas, ¿verdad? No, lo de alguien que dijo, siempre que mencionan a Chispita, me acuerdo de un compañero de la secu que en un, que una vez le dijo a la maestra de inglés, llámeme Chispita. <risa> Okay. O sea, te imaginas llegar y llámame Chispita. Dime, dime. Tell me, say my name. I'm Chispita. Chuspera. Chispita. Chispita. Pero pues los americanos no pueden decir Chispita, sería Chispita. No, pero tendrán que ser Sparkles. ¿Sparkles? O sparkles. Sparkles. Ay, ay, ay, ay. Ay, qué inglés tan refinado. Oh. <risa> I don't no. want to leave a ley ese. <risa> Tienes. ¿Tienes este Prince de Zelda? Ah, yeah, I have Prince of Zelda. ¿Qué? Eh, escuchen las otras tulpas para entender por qué lo del Zelda. Um, pues sí, más que nada, este pinche 2020 chingó a su madre. Hubo, hubo muchas cosas. Sí, se murió Yoda Manzanero. Y mucha gente sí me echó mensajes así de, güey, mataste a Manzanera. Y es de, no es cierto, güey. Yo, yo jamás maté a Manzanera. Miren, uh, sí, lo, lo agarraba mame. Y me dio calor. Lo agarraba mame de... Te que... entró la culpa, ¿verdad? Más bien. <ríe> la que... Así se le dice. Nel. Así este, dice. no, normalmente... Eh, no, no hacíamos propiamente mofa de, de manzanero, pero pues no mames, o sea, en una ocasión fui a, a, a Mérida, preciosa Blanca Mérida, ahí con esas pinches pelanas, eh, a echar desmadrito, fuimos a un evento, estuvimos eh, platicando muy, muy bien con ellos y... Eh, en algún momento me fueron a, a dar una vueltita por Paseo Montejo, si no mal recuerdo. Entonces está la, creo, el, el monumento de los yucatecos ilustres. Eh, básicamente es un monumento, está muy bonito, de verdad, está muy bello. Y ahí dicen, no, pues están un chingo de, de eh, pues de lugarcitos donde van a reposar los restos de los yucatecos que son así la polla, ¿no? Andando, y empiezan a nombrarme yucatecos, que eh, les mentiría si se me quedaron grabados los nombres. Sin embargo, me dijeron allí. O sea, básicamente señalaron allí. Ya tenemos una tumba lista para Armando Manzanero. Y así que, oh, eso se me hace creepy, güey. O sea, en vez de que digan, no, ah, vamos a celebrar la vida de todo esto, pero eh, vamos a hacerte un huequito, ¿no? En algún momento vamos a hacerte un huequito para cuando estés acá. Sí, sí, a la chingada. Eh, ajá, un, una cosa es que te digan, pues te vamos a tener un huequito acá. A otra que ya te tenemos tu hueco, cabrón. Ahí está ya tu hueco y pues ahorita ya se va para allá. Ni pedo, ¿no? Sí. Estuvo raro y me dijeron, güey, no mames, pinche chanaca que se fue. No se preocupen, le, le, le echan agua. No, ah, yo te desperté. Te dije, mataste a Santanero, yo te voy a decir, a manzanero. Pues deja tú, aparte de que maté a Armando Manzanero, en mi cumpleaños se murió el pinche Stanley. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? eh? ¿Cuántos más? Uh, pues ya sé. Ay, ay, ay. Dice, no es que tenga la culpa, sino que te escogí un Shilo para dar la lista de los próximos del Miclan. Pues, ay, el pinche Mictlán es horrible. Eh, mucha gente dice, no, pues es que vamos a ir todos así bonito al Mictlán. Es cierto, eh, Quetzalpollo tardó cuatro años y siendo Dios, utilizando sus skills, sus poderes así bien mamalones, tardó cuatro años en pasar hasta el pinche Mictlán para picarle sus secas gónadas a, a Mictlantecutli para robarle de nuevo los huesitos, de este, los huesitos primigenios de Ometeotl. Entonces, imagínense, si un Dios tarda cuatro años, ¿cuánto vas a tardar nosotros? No, pues no, no, no. Uh -uh. Y, y en este caso, si quieren rezarle a alguien súper chido y no es spoiler, eh, quieren rezarle a, digo, a, a pues también ese güey tiene sus cosas raras, pero no, a este Tlaloc, el señor don patrón Tlaloc, sería lo más equivalente a un paraíso como tal, son árboles frutales, hechas desmadrito, te chingas pulquitos aquí a la sombra del primer árbol del mundo, te chingas tu chocolatito, que cosas buenas, que cosas malas, que de repente te cae mal un güey, lo sacrificas, cosas así bonitas, ¿no? entonces Yo quiero ir ahí. Pues yo, yo también quiero ir ahí en vida, de preferencia en vida. Pero sí, no, no, no. Nos deslindamos totalmente de la muerte del maestro Armando Manzanero, que también le daba sus cats a sus señoras, no decir, no era una blanca palomita. Pero, no, sí, hasta se me hizo raro que, que no, no, no, no, no se hiciera más, eh, más bulla de todo eso. Muchas de sí, esos... en el momento pidió disculpas. puede pues que haya sido todo eso. Realmente la verdad nunca lo sabremos. Ya sabes que es mucho de eso, es chisme eh, que se va dando, que se va generando, pero por ahí decían que todo eso, aunque pues, pinche manzanero estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Ay, se ay, ay. Yo. Sí, estaba chiquito. Sí, ese güey no daba nalgadas, daba cabezazos. Ay, um, <ríe> ay, ay. ¿Algún otro mensajito antes de comenzar con un, la eh, historia? Ya no pude leer muchas porque se me cerró la, la. el video. Entonces, este. Pues me quedé en donde alguien dijo que su nena le había puesto chispita a su pez. ¿A su peso. ¡Oh, qué bonito! Chispita se está volviendo más grande que nosotros. Sí, bien cabrón. Pero, ¿saben qué? Chispita existe y es amor, y eso nunca lo voy a negar. Voy a crearme mi propia tulpa, llamado. Ah, por cierto, ya nos llegaron los este los llaveros. Ya están aquí. ¿Quién Los zapatitos más, chavitos. Perdón. Creo que ese, ese, ese jingle oh. ya no, eh, o sea, sí en los 90 sí, en los dos mil, pero ya ahorita creo que los, los chavitos aquí, aquí, que juegan Fortnite y todo eso, no. ya no, ya no, no, no les tocó. Creo que a mi sobrino todavía le tocó un par, a, lo, a, que, a mi sobrino de 19. Lo que estaba chido de eso era que olían a, a chicle, se uh -huh. sí, olían a chicle y evidentemente pues no había guarachitos, bubble bubblegummers, hasta allá en Oaxaca nunca pudo tener de esos. De hecho, Chabelo trató de hacer algo parecido, pero me no le funcionó. Me mamaba la publicidad de la... la este, duran un Chabelo. Ajá, ah, lo de Duran un Chabelo y eso no mames, es la mamada. Los zapatos Chabelo, que se chingaban en, en putiza, ¿no? Pero al menos la, la, la publicidad era buena. Y no podías decir nada porque, pues, güey, ¿cuánto, ¿cuánto duró un Chabelo? No, no, no se sabe. Eh, que por cierto, Chabelo no es mexicano, ya lo hemos dicho en, en varias ocasiones, Chabelo no es mexicano, pero pues sí. ¿Algún otro mensajillo antes? Este. <coughs> no sé. Puedo darle un mordisco a mi dona. Qué flexibilidad. Eh... Mm. No, bueno, es que otra vez se me volvió a cerrar. Perdón, amigos, mi celular anda muy estúpido. A mí me tocó todavía cuando Sketchers había hecho contrato con Britney Spears para anunciar sus patas. Mmm. Mm, mm, mm. O sea, ¿cómo? Britney Spears junto eh, con, con Skechers sacó era como la cara de sketchers en su momento. Ah, sí, sí, sí. La sí, Britney sí. antes que se pusiera pelona y qué horror. Yo tuve Sketchers abiertos de atrás. <ríe> Nunca me tocaron de esos. Eran horribles. Ahora ¿Eh? que lo pienso eran horribles. Mira, Uy, eran horribles. Yo, era, yo era sigo siendo niño pobre y lo máximo, lo máximo que llegué a aspirar eran unos pinches flexi horribles. Pero sí duraban un chingo Eso, eso no lo niego. De hecho, hasta la fecha, por ejemplo, los converse se supone que deben ser eh, zapato barato, pero no mames, pinches converse. De... Hay algunas versiones que están carísimas. Por ejemplo, la que me había gustado, uh -huh. que no mames, cinco mil baros por esas chingadas, es demasiado. Uh -huh. Qué pregunta tan rara. Tía Clau me, me mandas un ni a ah, Kaser Carranza te mando un ni. <risa> <risa> Saludos. <risa> Saludos. <risa> Muy buenas noches, Mu Magaña, también. Ah, ahora sí, lista. Eh, sí. Porque teníamos teníamos una historia aquí preparadita, pero eh, es una historia que duraba dos horas, así es que pues voy a tirarles una un poquito más tranquilita. Ay, ¿por qué eres así? Siempre atajando a la gente. Porque esa la tenemos mejor preparada para el siguiente año, porque va más acorde al siguiente año. No, gordito, vete por allá. La leche te hace daño. Vete por allá. Mm. Durante una temporadita que estuve iniciando ¿no? En, en cuestiones de Cruz Roja y todo eso Siempre, siempre, siempre hay eh, cuates, amigos, conocidos Que también han trabajado en precisamente de Paramédico Y si tienen algún conocido, seguramente él tiene historias Y él conoce a gente que tiene historias Y ese cabrón conoce a más gente que tiene historias y vienen de una tradición enorme, ¿no?, de personas que estuvieron antes que tú. Lo bonito de todo eso es que cuando se dan las circunstancias, ergo, cuando estás de pinche preguntón, vas y te le acercas y le dices, oye, ¿tienes alguna historia que así es así? Y, y siempre pasaba. Eh, a diferencia de muchas otras personas que normalmente te dicen, no, sí, yo conozco un tipo que le pasó esto, o el clásico así de, güey, a mí me tocó ver que Alejandro Fernández venía culiparado y con un pinche pepino en el fundillo y por eso cerraron un piso que siempre debe haber alguien en todas las familias que conocen a una enfermera que le tocó ver a la potranca estar este, ahí. En este caso, sí conocí a la persona. Conocí primero la historia y después conocí a la persona y después cotejé con esa persona la historia que les voy a contar. Y se me hace también muy curioso porque cuando yo la, la vi a la persona, correspondía perfectamente con las cosas que estaban ahí, y simplemente para recotejar todo eso pedí el INE de la persona en cuestión. Y el INE no pinches mentía. Así es que comenzamos con eso. Resulta de que algunas veces tú cuando haces algunos... Um, eventos, sobre todo en algunos pueblos, entre comillas, cercanos, puedes pedir directamente al municipio que te envíen o que te envíen alguna unidad de Cruz Roja para alguna cosa. Normalmente son eh, jaripeos, que cuánta madre. Y a un presidente municipal, no voy a decir específicamente de dónde, pero se le ocurrió hacer un jaripeo de fin de año. Para la gente que no conozca qué diablos es un garipeo, es básicamente como un rodeo, los rodeos americanos, un güey se sube a un toro y se va dando de vueltas hasta que se cae o hasta que eh, el animal se calma y normalmente en el transcurso de que pasa eso les da una pinche revolcada, salen volando o el animal se calma. Nos tocó atender muchos muertos, sí, nos tocó atender pues, heridos. Una feria. Madre, ¿no? sí. Básicamente es una feria eh, afuerita del redondel, normalmente hay gente chupando, también hay gente bebiendo. Eh, hay de todo, ¿no? Todo eso y hay de, normalmente una banda, ya sea de viento, ya sea norteño, echándose todo eso, mientras hay gente sombrero y bota, echando desmadre. Se da mucho eh, centro-norte del país, también es, es bastante común. Entonces... Eh, en esta ocasión, cuando me dicen, güey, es que hay una historia que neta no te la vas a creer, güey. Neta, de verdad, no te la vas a creer, güey. Y yo decía así de, bueno, échale. Dice, mira, te voy a contar primero esta cosa tal y cual a mí me la contaron. Ya queda en ti si creer o no creer. Y yo así de, jalo, échale, venga, aviéntala. Dice, mira... Antes que nosotros había una persona, dice un jovencillo güey que había entrado directamente con nosotros dice se lo habían agenciado algunas cositas. Y había una unidad muy vieja y pidieron, hicieron una petición en un pueblo para que fueran a, allá a cubrir un jaripeo. Y dice, pues el jaripeo no iba a terminar tan noche, se les ocurrió hacer jaripeo de casi casi este de fin de año, entonces anda por las fechas. Y digo, Ok. Dice, entonces lo mandan a él como nuevo y mandan a un güey no tan de mala experiencia, pero pues los mandan una pinche unidad que la neta eh, se apagaba, hacía feo, pero pues sea como sea, la petición estaba ahí, fueron para allá. No, ok Dice el jaripeo, no transcurrió nada atípico, fue algo sencillo, fue algo tranquilo, no hubo tantos más que lastimados, uno que otro obriago rompiéndose su madre, algo tranquilo y no pasó de ahí. El punto de todo esto es de que dice que ya casi al terminar el jaripeo se le acerca a un chavito y le dice: Oye, no seas malo, cabrón. Eh, mi abuelita se está poniendo mal. Y ahorita por la hora, pues la clínica aquí del pueblo pues no está abierta. No sé si. Bueno, no seas malito, cabrón. Eh, ¿Será posible que venga, ¿no? A checar. Mi abuelita se está poniendo mal, le falta el aire, le falta la respiración, le falta eso. Ellos dicen, bueno,. Mira, eh, a nosotros nos pusieron a cumplir todo eso, pero somos dos. Sí, sin problema. Y este, el que estaba manejando, le avienta el, el o sea, que la misión al otro cabrón. Y dice, bueno, tú, chamaco, ve para allá. Dice el otro, va, agarra su mochilita. traen dos mochiles, afortunadamente. Dice, ya, vamos para allá. Dice, el chamaco me llevó unas casas más abajo. Ni siquiera estaba tan tan lejos. Dice, todavía estaba escuchando la pinche música. Y estaba el baile, pero nos pidieron que todavía nos mantuviéramos dos horas más eh, después del jaripeo para el baile por cualquier cosa que se garna putazos. Dice que todavía en la casa estaba ese, relativamente cerca, se oía todavía perfectamente bien eh, el sonido del, de las bocinas de donde tenían ahí el baile. Y dice, mira, es que mi abuelita está allá, está allá adentro, pero pues... Dice mi abuelita que son cosas de gente grande, que yo no puedo entrar porque estoy, estoy chiquito, ¿no? Básicamente es así, de, que no ves que estoy chiquito. Eh, este chamaco entra y ve a una señora recostada. Dice, él, mi, mi compañero me dice, literal, eh, cuando yo entro... Bueno, eh, mi compañero me cuenta lo que él le contaron, insisto... Dice, cuando yo entro a ver a la, a la señora, dice, es una señora, una viejita, cabello totalmente cano. Dice, eh, tal como me la describía, es básicamente mamá coco. Así, ya se, viejita, se quita, una pinche pasita, cabello canoso, sí, chupadita, pero al mismo tiempo como eh, de esas señoras gorditas, pero ya, ya se chuparon. Así como no es una pasita, sino como una ciruela pasa. ¿Mm? Nada. Ok. Entonces, eh, dice la ve y dice el... Al parecer la señora tiene un, una respiración atípica, ¿no? Le está faltando el oxígeno. Dice, yo me acerco y le pregunto, eh, buenas noches señora, me, su familiar dijo que viniera para poder verla. Eh, ¿Se siente bien? ¿Cómo se encuentra? Dice, le empieza a hacer las, las, las constantes y la señora no le responde. Nada más se le queda viendo y le dice, mi hijo estás muy chamaquito, ¿no? Y el cabrón dice, pues sí, pero pues me vinieron a preguntar acerca de, de estas cosas. Dice, ay, mijo, pues ya ni pedo, ¿no? Que te toque. Y el güey, ¿que me toque qué? Dice eh, que él se quedó confundido. y Dice, ah, bueno, no seas malo, hijo Nada más, este, quédate acá, nada más tome la temperatura. Eh, chécame mi presión. Normalmente dice, me pasa eso. Pero no, se espantó mi, mi, mi nieto, ¿no? Esto, este... Pues no está tan mal, yo constantemente tengo estas cosas, pero tengo que ir a checármela. Le dio largas y largas y largas y largas y largas. Resulta que la señora le decía, siéntate aquí en la cama, mijito. Aquí puedes checarme eh, la presión y todo eso. Dice que él le, a él le extienden el brazo ¿no? para que cheque la presión. Y que le llegó un olor muy especial, según el, el morro. Decir, pues, normalmente en los lugarcitos de que son pueblos, tienen algunas cuantas cosas hechas eh, con ruda, con varias cosas. Y los olores a hierba, con alcoholes, son muy constantes, son muy comunes. Y al momento de que él tiene esta, esta sensación, no le llega este olorcito... Se empieza como a voltear a ver qué chingo se había por todos lados no de dónde provenía su olor y se da cuenta que es la viejita la que olía a todo esto y pensó no pues igual y es un remedio no como, como en todo un pinche remedio este un remedio casero de pueblo pero dice cuando la señora se estirpa para todo eso dice a ver eh, voy a decirle eh, a, a mi nieto que nos prenda la luz Dice porque tenía un, una lucecita de un, de un foquito Que estaba un costadito de su, de su cama Y en un bolsito Dice abre eh, El chavito se ve un poquito más de luz Y dice no es hasta que veo más luz Me percato que debajo de la señora Había un chingo de plantitas Por chingo de plantitas es eh, Dice literal es como si la señora en su cama Se hubiera recostado sobre hierba no marihuana, sino sobre un, un platillo de hierba tú te vas al monte, te vas al campo te recuestas en, en cualquier lugar y la cantidad de pasto, de hierbitas de cuanta madre, dice, así se veía cabrón que estaba encima de hierba y estaba acostada ahí, dice, se me hizo raro y, y, pues, está extraño básicamente está sentada en una pinche jardinera la señora, pero dice no presté tanta atención, tampoco quería hacer muchas preguntas, chicos, su presión está bien señora eh, hay algo más en lo que yo le puedo ayudar nada más necesito que me firme estas cosas para indicarle que pues realmente usted me pidió que yo me fuera, que yo no estuviera acá, y dice no mijito tú quédate, tú quédate acá tú quédate un ratito de este lado, no quieres tomarte un café, no quieres tomarte un tecito dice en el baile no va a pasar nada dice la gente de aquí es muy tranquila que la la la la, además ya es casi año nuevo, y pues yo estaba esperando más personas pero pues tú viniste ¿no? entonces pues Quieres tomarte un cafecito? Oh, aquí está mi nieto, que te traiga unas galletitas, que te traiga unas cosas. Y él eh, eh, dice: Recuerda mucho que le trajo unas galletas, no sé si se acuerdan, unas galletas cuadradas, que se llaman ricanelas. Si no mal recuerdo, son de gamesa. Antes eran unas galletas cuadradotas, madrazotas. Ajá, pero eran eran de buen tamaño, ¿qué te gusta? Como unos 20 centímetros más o menos. Las pinches de galletotas, son más tabletotas así de galletas y delgaditas. Ay, ya ricas. ¿Cuáles, dices? Sí, eh, esas las pinches ricas no están sabrositas en, en su tiempo, me tocó mucho. Y sobre todo en las pueblos se, se da mucho el, el comprar esas. Dice que le dieron esas galletas y él anduvo comiendo, ¿no? Pero después dijo, no, pues en la madre, ¿no? Tengo que regresar, de todas maneras, no puedo tomarme tanto tiempo si no se van a preocupar. Dice, afortunadamente tenía el radio, dice el radia, oye, este, voy para allá, Necesitas algo más? Dice, no, cabrón, todo está tranquilo, todo está muy eh, leve. Entonces, eh, dice, no, pues es que aquí la señora me invitó a un café y le dice, pues ya vente, güey, vente para acá. Yo creo que ya nos vamos a ir. Entonces, antes de que me fuera, dice, yo estaba chingándome un cafecito y de repente sentí un saborcito en el café. Dice, un saborcito medio raro, un saborcito como como a fierro dice un saborcito muy muy muy icónico como a fierro y me quedo viendo ese pinche cafecito así qué raro dice y, y empiezo a verlo con a, a contraluces a ver si veo algo dice lo vi un poquito más oscuro y en eso de esas veces que haces tu lengua hacia tus dientes y sientes que hay sangre entonces dice me llevo las, las manos al, a la boca y me doy cuenta que estoy sangrando de las encías y fue de, ah, pues no mames, de mis pinches sencillas empecé a sangrar Ah, no, mames, pinches encías y, dice, ah, y la señora le preguntó, ¿Estás bien, hijo? Y dice, sí, sí, sí, nada más este Me pegué igual, o no sé Están muy sensibles mis sencillas. Y dice, señora, con, con toda la, la pena, ¿no? Pero pues me tengo que ir, usted, usted Me disculpará mucho, ¿no? La, la situación Y dice, no, no, no te preocupes Hijito, yo creo que con eso es suficiente Este, ya puedes irte Resulta que el chamaco deja las cosas, se las entrega todo eso. Dice, no, llévate las galletas, ¿no? Vévate las galletas para que no te caigas, ¿no? O sea, que no hayas comido, una cosa así. Y el otro, pues, bueno, unas galletas, ¿no? O sea como sea, pues, las puedes guardar para irte las chingando en el camino. Dice que agradeció que todo eso y se van las... El, el cabrón dice, eh, ¿sabes para dónde irte, hijo? Y le dice, sí, pues, no mames, aquí puedo luego luego ver dónde está el pinche baile. Dice, ah, bueno, hijo, llégale, llégale a la chingada. Dice que él se jala y mientras va saliendo va, pues, animado, ¿no? De regreso. Y en eso va pasando una persona que regresaba del baile y se lo queda viendo. Y dice algo que a mí se me quedó muy grabado. Fue de que al momento de que voy saliendo, la persona que va pasando un costado mío hace el pinche sonidito ese de... Oh, no nomás! Ajá, exacto, el menchilel. Dice, iba con dos, tres personitas ahí, lo ven y es como, ¡verga! No, no mames, ¿qué, qué, qué pedo con esto? Eh, el chavillo se ¿sí, queda así, bueno, ¿y esto qué qué, qué? ¿Qué ¿Qué chingados? Dice que se fueron, ya llegaron allá donde está la unidad. Dijeron, ¿sabes qué? Ya, estoy ya chinga su madre, vámonos. Porque hay que llegar año nuevo, ¿no? Llegan ahí a la base, dijeron, bueno, ya nosotros ya cumplimos, ya nos vamos, muchísimas gracias, ¿Quién se va a quedar acá? Un feliz año nuevo, ¿no? La chingada. Dice, dice que fue a su casa, llega, pues, se, se echa un baño, ¿no? Ahí en, en la base, agarra sus cosas y agarra sus pinches ricanelas y dice, me las fui chingando en el camino, güey. Dice, porque me empezó a dar mucha hambre, mucha, mucha, mucha, mucha hambre. Eh, y dice, en el trayecto, cabrón, en el trayecto, en el trayecto, en el trayecto de todo esto, se me dio mucha, mucha hambre y pinche ricanales como que me, me, me daban un chingo de sed, pero al mismo tiempo mucha hambre. Y seguí comiéndolas y me acabé el paquete. Dice, ya era tarde, eran como las 11 y algo. Dice, pero pues quería llegar a, a mi casa. Dice, afortunadamente mi casa no quedaba tan lejos de donde estaba esa base. Dice, ya llego a mi casa, me a mi mamá. Le digo, buenas noches, jefa, perdón, pues, se complicó un poquito la chamba, pero pues todavía llego, ¿no? Y estaba más familiares, más gente ya. Dice, pero al momento que me abro y mi mamá, pues me abrió normal, así como que apúrate, pendejo, ¿no? Vamos a, a cenar, estamos esperando, que la, la, la, la, la. Dice, al momento que paso, mi mamá se queda muy, muy espantada. Porque me nota diferente. Dice, mi mamá me nota diferente. Dice, ay mijito, ¿qué te pasó? ¿No has dormido bien? Dice, no, pues yo estoy. estoy bien. Dice, no, o sea, te ves, te ves cansado, ¿no? No, no, no dormiste bien, eh, te pasó algo muy, muy, eh, que te ha exigido mucho el trabajo, ¿no? Te ves muy madreado, muy, muy, muy madreado. Dice, no, jefe, no, no, es eso, vengo, vengo enterito, ¿no? Vengo, vengo bastante bien. Dice eh, que llegó con su papá, y su papá así como que no mames, ¿qué te pasó, pendejo? Te, te vemos raro, güey. Te vemos mal, te vemos extraño. Dice, no, no, no, no, me siento bien. Dice que todas las personas, absolutamente todas las personas con las que tuvo ese año nuevo lo vieron muy raro, lo vieron muy extraño. La cosa es de que cuando me cuentan esto, me lo dicen, mira, tal vez no me creas a mí, güey, pero... Aquí está el capitán, lo puedes preguntar a él, el capitán, tú lo conoces, nuestro capitán en ese momento tenía 50 años, eh, dice tú lo conoces, este cabrón tiene 50 años y le tocó cuando este chamaco entró, el capitán tenía 40 años cuando este chamaco entró, y este chamaco entró a la edad de 20, ok, yo, ok, dice, esa historia que te cuento, quiero que no te la terminen de contar yo, yo solamente te voy a esta información y más adelante vas a checar qué pedo, ¿no? Y yo así de, pues, termina de contar el chisme, cabrón. Termina de contar bien, a ver qué pedo. Si vas a chismear, chismear. Eso. Dice, no, pero no. Mira, afortunadamente ese güey va a venir para acá. Ese <risa> güey va a venir para acá. Así si es que ese güey que te cuente, ¿no? Que te diga las cosas que pasó y que vivió. No, cabrita, cabrita. Y así de, oh, ok, está bien. Está bien, cabrón. Y pasaron como tres, cuatro días y de repente me hablaron. Y así de, oye güey, ven para acá. Y yo ahí voy, te, pendejo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Dice, ¿recuerdas a que te conté con una persona así? Le digo, sí. Mira, el que está a un costadito del capitán es ese. Le digo, ¿cuál? El güey que está al lado del capitán. ya veo, ya me acerco. Ah, muy buenas tardes, señor. Este Me dijo este güey acerca de una historia que es... Nada más me vio el capitán y así, sido un van a empezar. Se me queda viendo mi capitán, se regresa y decide, mira, chamaco. Sea lo que sea que te digan, estos güeyes y sobre todo este pendejo de acá. Es verdad. Pero no estés mamando. Yo lo vi. Yo lo viví. Uh -huh. No, pero de verdad, no digas nada que llegue a ofender. Nada más. El por qué, el qué, todo eso... No es tu pedo, ok Pero simplemente, para, para que te quede claro Nada más así, para que te quede claro sí pasó Nada más, sí pasó Yo sé, ok Y ya llego con otra persona Oh, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Resulta que estos pendejos me contaron Acerca de todo eso la la, la. Y se voltea Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compa? Sí, sí, sí eh, ¿Qué te contaron? Me contaron una historia acerca de. Ya la la, la, la, la dice, ah, la, la, la viejita de la tierra. Luego, ¿cuál viejita de la tierra? Dice, sí, una señora que estaba como en un, una tierra así, media rara. Dice, eso fue hace ya 10 años, eh, Cuando pasó todo eso. Dice, en ese tiempo yo tenía como 20 años. Y me le quedo viendo así de. O pues, sea, si tú tenías 20 años, ahorita debes tener 30. ¿Por qué te ves como de 50, cabrón? Dice, hay un cuadro que quedó de la generación en donde salimos, de la Cruz Roja. Yo tenía 20 años y no te miento, aquí está mi credencial de lector, cabrón. Yo actualmente tengo 30 años y me veo de 50, fácil. Podría decir que hasta de 60. Pero, dice, si tú me dices, ¿sabes qué? Vamos a correr de acá hasta cinco cuadras. Dice, tengo condición chingona. Wey. Dice, es más, yo sé que te podría ganar corriendo. A pesar de que me veas así todo envejecido. Dice, lo que pasa es de que. Yo fui con esa señora, pasó esto, la, la, la. Dice, yo llego a mi casa. Y mi, mi mamá me ve raro. Dice, mi mamá. Actualmente se ve y la gente nos ve en la calle Y piensan que mi mamá es mi pareja Porque estamos muy similares en cuanto a cómo nos vemos físicamente Poquito a poquito fui haciéndome viejito Poquito a poquito fui haciéndome así Simplemente no sé qué pasó, fuimos con más doctores, fuimos con más eh, a más sitios y preguntamos y si no. Dice, no me cambiaron, no todo esto. Dice. Ahí está mi credencial de lector. Mira, si quieres te paso mi, mi pinche este, licencia de conducir. Yo tengo 30 años, cabrón. Dice, pero mira, estoy canoso, estoy madreado. Eh, mira cómo se ven mis manos, y si sí, las manos se veían de viejitos, le, las manchas que de por sí se le forman cuando son viejitos, tenía todo, todo, todas las características. Le digo, güey, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Dice, ese pinche pueblo, viven unas personas que según cuenta la gente, porque dice, hasta me fui a dar mi pinche vuelta al pueblo y todo eso, y se cuenta que son unas personas que andan viajando a veces en algunos pueblos y se quedan durante un rato, no más allá de unos 5 o seis años. Según lo que contaron algunos vecinos, cada año, antes de que terminara el año, tenían que hacer que una de las personas o al menos una persona fueran con ellos para seguir manteniéndose jóvenes. Entonces se llevaban a alguien y lo hacían envejecer. Dice, me contaron que normalmente parecía que era un chavito y su abuelita, pero realmente no. Dice, ellos dos son una pareja. Dice, fácil te quitan entre 10 a 15 años de vida. Y se lo beben. Dice, el chavito que tuviste, el, el niñito que te llevó y todo eso, debió haber sido eh, su pareja. Y ya se, antes de que terminara el año se debieron haber chingado tres, cuatro de esos güeyes para que llegaran a esa edad. Dice, yo lo recuerdo haber sido muy chiquito, muy así y todo eso. Dice, para mantenerse jóvenes. Están así un buen rato. Dice, la gente dejó de ver a, la, a las personas. Dice, pero vuelven a envejecer rapidísimo. Según ellos cuenta que son otros familiares que llegan y todo ese pedo, pero y de repente los vuelves a ver ya viejos. eso, entonces, entonces tienen que hacerlo constantemente. ¿Cómo? ¿Cómo chingados pasa eso? No se sabe. Dice, en otro pueblo cerca de por acá preguntamos, dice también se nos hizo raro, también hay personas que están aquí en el pueblo, dice que se, se volvieron viejas, se volvieron así, se, se empezaron a, a envejecer más rápido. Y esas personas dejaron su casa así, con todo, y posesiones y cuantas cosas que, que estaban ahí. Dice, la casa la rentan, ¿no? Y dejaron las cosas allá y en otros pueblos también se han ido de ahí. Dice, quién sabe qué, qué estén haciendo o qué, qué pacto tengan, pero van, van chupando gente. No eres la primera persona que escuchamos. Dice, afortunadamente tú que estabas jovencito, normalmente, dice, para que estos rastros no se queden ahí, agarran a personas ya más grandecitas y se agarran a personas ya más grandecitas y las personas terminan por morirse, güey. Se mueren, o se agarran a alguien como de 60 y puta, lo dejan como de 80 y a la chingada y se muere, dice la persona. Dice, pero se me hace raro que te agarraron joven. Dice, tú estás, ¿cuántos años tienes? No, pues tanto, ya le empezó a explicar. Dice, no, a ti te agarraron joven. Tal vez la señora, la, la, la que está ahí, dice, por, por lástima te dejó ir. Porque al momento de estar joven tú no te merecías envejecer tanto. Y nada más te quitó un pedacito y te dejó ir, cabrón. Dice, son unas, unas personas media raras. Dicen, no sé qué cosa tengan con la tierra. Dice, porque al momento que nosotros, dice, que el pueblo fue a checar esas cosas. Dice, encontraron eh, en la cama que estaban encima de un, un lugar donde tenían mucho pasto. Pero el pasto estaba totalmente seco. qué creen, o tenemos como la teoría específica. De que el pasto era como parte de lo que los mantenía, ¿no? Estaban tratando como de absorber vida del pasto. Según lo que cuentan ellos. Y fue de... ¿Es neta esto? Y dijo... ¿Qué te dijo tu capitán, güey? Esto pasó. Esto sucedió. Y yo estoy acá. Mira, te estoy dando mi, mi credencial de lector. Te estoy dando todo esto. Pero acá. Dice... ¿Soy yo? Simplemente esas son las cosas que pasan. Dice... Pues así están estas cosas y se siente culero porque cada año, dice, al parecer yo me quedé como muy ligada a esa persona. Porque cada año yo siento que me hago más viejo todavía. Dice, al parecer sigue bebiendo, chupando desde donde sea que estén. Mucho tiempo después yo um, pregunté acerca de estas personas para ver si es que podía hablar con ellos o grabar todo eso, dice nada, ah, güey. ese güey se salió, Dice como uno o dos años después de todo eso se salió y le perdimos la pista, no sabemos dónde, dónde está, pero simplemente cumplió su rato acá, a ver por dónde por dónde anda, ¿cómo ves? Qué miedo. De por sí cada año nos pues, vemos más viejos, pero ¿cómo la ves? Pues me saca de pedo. Pues, por ejemplo, me acordé de las galletas de mi papá. ¿Por qué? Ah, ya. Es que, nomás topen, o sea, eh, este. A mi papá le regalaron como, no sé, como un kilo de galletas. Como medio kilo, un kilo de galletas solo para él. Y es así de, ah, pues me las mandó la mamá de un trabajador. Y es así como de, güey, si topas, que es un chingo de galleta para, nomás para ti. Demasiada. Y pues, o sea, la verdad es de que sí nos estuvo invitando. Y yo agarré una, pero no me la comí como tan a gusto. O sea, como que no me la comí con tantas ganas. Y, o sea, y, y las galletas no se veían mal ni nada. Y hasta tenían nueces y todo el pedo. Y si me la aplicaste así de, ya no quiero galleta, ten, come. Es que no, puedo tira, no podía tirarla enfrente de mi papá. Y pues, este... Ya estando acá, pues me manda, me dijo mi papá, agarra galletas, que la chingada, hay, para que te las combas ahí con el cafecito. Y yo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. No, hombre, amigos, las tuve que tirar, o sea, con la pena, o sea. Te dio muy mala espina. Sí, no, me dio muy mala espina y de verdad he aprendido he a la mala que debo de hacerle caso a mi, a mi sexto sentido. Sí, es raro, ¿no? Pues esas circunstancias, digo normalmente te tratan muchas personas llegan con nosotros y de verdad eh, entendemos esa muy buena vibra eh, que traen las cosas que nos regalan de hecho lo agradecemos de, de muy buena manera eh, en algún momento en león eh, en león guanajuato llegó un chavillo y me dice ah yo quería cocinarte algo y te cociné algo y no me dio un rollo de carne y se quedó hasta que lo, lo empezara a comer de, ver, de verdad está muy rico. De hecho, hasta el topper nos regaló, ¿no? En esa ocasión. Sí, porque me quejé de que ah, habías perdido mi topper. Ah, sí, te regaló. Te <ríe> regaló topper bien mamalón, que ahí sigue, que lo amo y lo cuido con todo mi alma. Mm. Eh, el asunto de, de, de estas cosas es de que. Um, por ahí alguien en algún momento nos dijo, no, pues no andan aceptando todas las cosas que les anden dando, aunque normalmente nosotros de verdad aceptamos eh, las cosas que nos den, ya sea un dibujito todo eso, porque lo dan de, de, de cariño, ¿no? Y platicamos con ustedes, están todos entonces tenemos como esa confianza, pero sí en algún momento platicando con otras personas, platicando con otros eh, artistas, influencers, eh, youtubers, Actores de doblaje, ¿no? Eh, platicando con, con un actor de doblaje, no voy a decir su nombre para no quemarlo Pero eh, Este actor de doblaje es Pues bastante famosillo De hecho es muy, muy famoso Y recuerdo que en un vuelo de regreso Venía platicando con él Y le pregunté algunas cosas Oye güey, ¿y si guardas todas las cosas que te dan? Dicen pues algunas sí dice, pero al principio sí dice, definitivamente guardaba todas las cosas que me daban, ¿no? Dice, pues muy, los personajes que hago son famosos, ¿no? Y la gente eh, le gustaba mucho que interpretara esas cosas frente de ellos y es bonito, ¿no? Dice, pero llega un punto donde no puedo estar teniendo todas las cosas que me dan, entonces las tengo, les tomo una foto y pues muchas gracias, ¿no? En algunas cosas tengo que tirarlas. Dice, cuando vamos a Latinoamérica o todo eso, de vez en cuando también nos regalan algunas cosas y pues no podemos traerlas todas. Y se entiende, ¿no? En, en ese caso por el peso de, de lo que están llevando. Dice, pero en otras, de plano, no. Dice, yo al menos sí tengo como el, el cuidado, ¿no? De que si pasa eso, tomarme una fotito con la persona que me la regaló y todo eso. Pero, eh, dice, las guardo algunas que son como muy icónicas, otras pues las archivo y otras pues tristemente pues tengo que tirarlas también eh, entiendo el esfuerzo, entiendo todo eso, pero pues las guardo, no tengo un archivillo de fotos dice, pero hay otros compas que no, no la guardan para nada no guardan nada de eso, dice la reciben y así tal cual están dice las dejan güey, en, en un dice, estás en un evento y le regalan cosas, las ponen en una cajita y de repente dice como organizador te encuentras la pinche cajita por ahí tirada de, de las cosas que le regalaron, dices Sí, me, me, me siento mal y en, en algunas cosas. Y también son cabrones. Se, se han seleccionado algunas cuantas cositas. Y de repente ves un, que ya se llevan un chingo de gachapones y cosas así. Por ejemplo, que se han agarrado. ¿no? Estaba a punto de quemar a quién era. Pero pues, no. Eh, digo, nosotros somos partidarios de aceptar todos la, los regalitos que nos, nos anden dando. Los atesoramos. Los, los, si son dibujos, los ponemos en, en, en cuadritos y todo eso. Porque... Pues, más que nada, mucho de lo que hacemos nos agrada. Nos, nos agrada hacerlo para ustedes. Y es bonito, ¿no? La primera vez que la a dibujaron a la tía Clau no se lo creía. No. A mí nadie me quería en ese entonces. Dices. Y es que la tía Clau eh, trataba de permanecer como en un perfil muy bajillo. De hecho, en las primeras transmisiones casi no participabas. Uh -uh. De hecho, desde siempre, es que, bueno, cuando nosotros empezamos a andar, eh, Dani tuvo su espacio en la mole y todo eso, y yo estuve trabajando para otro ilustrador para atender su, su mesa, y ya, este, y Dani, pues, conseguía a quien le ayudara a atender su mesa, porque, pues, evidentemente, pues, al, a la persona que van a ir a buscar, pues, es a Danja, a Danja es al que, al que siguen, y este... Y bueno, este, después como de un año y medio, este Dani me dice, oye, ¿y por qué no, no te vienes para acá y sirve que la gente te empieza a ubicar y todo eso? Porque pues yo te estoy empezando a, a, este, a incluir en mis dibujos, te estoy compartiendo dibujando, que en las tiras y todo eso. Y yo, ah, ok. Digo, pues no es como lo que yo quisiera, pero ok no no hay problema eh, vamos a hacerlo <risa> y pues o sea fue como una transición rara porque pues siempre he sido como que la chica que a nadie pela que nadie pela más bien y que pues no llama la atención no son del grupo de los uh, de los este Cus. de los cursos o de los este buena onda <risa> siempre he sido de perfil súper súper bajo y y pues has, he estado acostumbrada a eso, y pues es como bien extraño que la gente me empezara a ubicar, de hecho, la primera vez que me ubicaron fue en una convención que se llama, en Querétaro, que, ¿En Querétaro. Sí. se llamaba? La Magic, ¿no? La Magic, Ajá. Y es así de, tú eres, claro, la, la novia de, de Danja, y yo así que ¿cómo fue que me ubicaste? Y yo, ah, sí, soy yo, Ah, es que estoy buscando a Danja, pero no lo encuentro yo. Te ubica primero a ti. Ajá, y es así de, oh diablos. Ok, pues él está por allá, pero sí soy yo. Entonces es así como que, ok. Entonces, solo eso. Es como muy extraño. Sí. De, y bueno, aquí me tienden y ahora soy una maldita castrosa que van a tener que aguantar el resto de esos días. Y de poco a poco se, se ha ido avanzando. Digo, eh, la evolución que hemos ido dando a través de, del tiempo con esto. Ha sido diferente porque, por ejemplo, cuando yo dibujaba, sí, platicaba con las personas y todo eso, pero no fue hasta mucho tiempo después que nos dimos cuenta de gran parte del alcance que llegamos a tener, de ponerles mensajitos, de escucharlos, de estar ahí presentes con ustedes. Ha ido cambiando mucho lo que actualmente somos y eh, muy poca gente lo, lo llegó a ver en, en una publicación que hice en el personal, porque de hecho no he estado durante mucho tiempo... Eh, publicando cosas por trabajo y por otras cosas, pero me salió el recuento de memorias de una Walden en Spotify del 2020, y esto que comenzamos en mayo, pero ya la empezamos a meter por ahí de junio, julio. Y nos, actualmente nos andan escuchando en 28 países y estuvimos en la cresta de la ola, según esto, y en los rankings de México por 94 días seguidos. Lo ver. Estuvimos ahí. Nuestro puesto máximo en podcast global en México es el número 41 y fuimos el podcast número 20 de historia más popular de México en el 2020. ¿De historia? De historia, sí, historia. Eh, ah, ya, ya, ya. Lo, lo maneja como diferentes este, clasificaciones oh, de podcast. Y en el 2020, hasta el momento que hicieron como el corte, de todo esto llevamos 1859 minutos a través de 15 episodios del Spotify. Entonces hemos eh, logrado muchas cosas y de verdad lo, lo, lo agradecemos, ¿no? Con justo con ustedes. Cada, cada oportunidad que tenemos de dirigirnos a ustedes, de hacerles algún dibujito De levantarles el ánimo, de escribir algunas cuantas cosas Lo hacemos con mucho, mucho cariño y sin, sin esperar realmente algo a cambio Lo hacemos porque de verdad nos gusta mucho hacerlo Y poco a poco en este 2020 hemos ido creciendo Y lo agradecemos totalmente a ustedes eh, por estar en nuestras misiones Por estar por ejemplo ahorita de madrugada escuchándonos la repetición es aguantar pacientemente hasta que lo subamos, ¿no? Por cuestiones de trabajo, por n cosa más. Eh, que sean partícipes con la clau, que le sigan el juego con cositas de chispita, que estén presentes, que de repente recuerden todo eso. De verdad es algo que para nosotros se nos hace invaluable. El, el que estén con nosotros no solamente somos dos eh, personas hablando a, al aire y sin ustedes de verdad seríamos eso. Dos personas hablando al aire encima de un banquito y hablando a... Eh, a la nada, ¿no? en un bosque totalmente vacío, pero no es así, gracias a ustedes nosotros llegamos más lejos, platicamos con ustedes, echamos desmadrito y de verdad es como si estuviéramos platicando con nuestros cuates, porque a fin de cuentas ustedes son nuestros cuates y los consideramos así y a veces sí nos tardamos en contestar, pero es por la cantidad de personas que a veces nos, nos llevan eh, de mensajitos, pero valoramos cada una de las cositas que nos han hecho para... Para nosotros los detallitos, por ejemplo, nos han llegado cositas de la wishlist. Eh, Hace poquito, te, ¿qué te llegó? ¿Y? Me llegó un planner de Pushin. Eh, me lo mandó esta... Lorena. Lorena Itzel. Lorena Itzel Bucio, le sí. mandó a, a la tía Clau un, un planner de Pushin. y a sí, mí me muchas mandó... Muchas gracias, está bien hermoso, o sea, yo sé que yo lo escogí, pero <risa> este muchas gracias por... Sí, no, a mí me, me mandó un dinosaurio, y me mandó un Velociraptor, me mandó la Clever Girl. Y, eh, por ejemplo, cositas como esas de verdad las atesoramos mucho. Inclusive eh, hemos tenido patrocinadores como Dalma. Eh, si ustedes nos están escuchando de una manera un poquito más profesional y todo eso, es porque Dalma Muñoz, pues, ustedes la han visto en los en vivos, nos mandó un eh, micrófono, un micrófono profesional HyperX, que es donde hacemos ya las transmisiones, que fue la que nos impulsó, porque a fin de cuentas estas cosas es un impulso para nosotros, para poder aventurarnos a hacer más cosas. Ustedes se dan cuenta, antes lo hacíamos a través del, del celular, ahorita lo hacemos en la computadora, eh, no, nos refuerza el compromiso de hacer mejores cosas para ustedes. Eh, por ahí aquí también Nancy Almaraz, que me envió de regalo de cumpleaños, me envió el libro de Jurassic Park de Michael Crichton, me, me lo envió también eh, las cositas con las que edito. Actualmente eh, son unos, unos audífonos. Bosé que me los mandó Samantha Desire. Eh, digo, perdón, eh, Abigail Zamora. Me los mandó a través de Samantha Desire. Abigail Zamora me mandó los, los audífonos. Están preciosos. Unos JBL. Eh, eh, vamos a tomarle algunas cuantas fotitos con un estudio profesional que nos mandó Roxana Mendoza. Esta Rox Mendoza nos mandó este estudio, llegó súper, súper bonito, de verdad, lo, ya lo he ocupado en tres, cuatro ocasiones, pero no hemos tenido oportunidad de, de, de agradecerles, pero de, créanme que, que lo hacemos mucho, eh... Y no, no, no, no tenemos tantas palabras para ustedes. Eh, esas son ahora sí que las cositas que nos han, nos han ido enviando. Por ahí me, me chismeó Amazon que cómo me fue con unas cositas. Creo que alguien había enviado unos, unos estilógrafos que no llegaron. Y unos eh, mordelones de Jurassic Park, Jurassic World, que tampoco, tampoco llegaron. Eh, pero dicen que se adquirieron. Entonces nos, de, a mí no me parece quién, quién los adquirió. Quien los, quien los compró, pero uh, si alguien los envió y si alguien lo, lo está escuchando eh, para que reporte eso, si es que no no yo, no, no sé cómo lo maneja eh, Amazon, pero insisto, mucho de esto que hacemos es básicamente para ustedes, eh, a veces nosotros, pese a todo, tratamos de, de atacar muchas cositas, ¿no? que vienen siendo dibujos que vienen siendo pensamientos, que vienen siendo historias, que vienen siendo audios, que vienen siendo mil y un cosas, pero es para poder entretenerlos un ratito y sacarles al menos una sonrisita en, en todo lo que va de esto. La tía Clau antes casi no, eh, no eh, participaba mucho en redes sociales. Actualmente es un monstruo en Twitter. Soltando memes, eh, mandando mentando besos. Madres. Mentando madres, <risas> soltando besos en las tatemas. Uh -huh. eh, en tu Instagram también no has estado bien disponible. La gente ya la identifica, la gente la topa. Uh, actualmente ya hemos empezado a sacar cositas. De hecho, ese es el primer año que la tía Clau. Este se avienta dibujitos ¿no? en la mole sacaste dibujitos nuevos, sí. em, has empezado a sacar nuevos proyectitos y no seríamos nada de esto sin ustedes, a lo cual no me queda más que agradecerles de una manera increíblemente grande y no sabríamos cómo hacerles, al rato les tengo su calendario listo para que lo descarguen porque eh, lo merecen. Quería prepararles algo un poquito más complejo, pero por tiempos, por muchas cositas que se han ido agregando, cositas familiares, y más no se ha podido, eh, pero esperemos que el siguiente año estar más junto con ustedes, más junto con toda esta enorme familia que participa en la Tulpa de la Medianoche, que participa en Memorias de Nahual, que participa mandándonos comentarios, mandándonos mensajes, mandándonos inbox, comisionándonos, haciendo todas estas cosas. Es... Eh, de lo cual nosotros vivimos totalmente de ello. Llevamos cuántos años viviendo de esto? Tres añitos. Tres años totalmente. enero cuatro. Sí, cierto. En el, desde enero dos, cuatro. Dos de enero cuatro años viviendo, lejos de casa. Sí, totalmente. 100, en nuestro propio jacalito. 100% viviendo de lo que hacemos, que es tratar de entretenerlos, tratar de meterlos todo eso. Y sí, entiendo que hay muchas páginas de memes, ¿no? Perro. ¿Qué, qué cuatro años. Juntos, ¿quién iba a pensar que íbamos a durar tanto? tiempo. Sí, ya sé. Hay, juntos. hay páginas de memes que tienen pito mil likes, pero valen verga, ¿no? Eh, no es tanto la cantidad, sino la calidad de, de, de seguidores y de verdad nosotros consideramos a cada uno de ustedes parte de esta familia, parte de esta manada de, de, de nahualillos, de brujitas, de, de más gentecita que está con nosotros y que de verdad es parte de, de nosotros. Los llevamos con nosotros eh, aquí en el corazonzote. De hecho, teníamos planeado unas cositas que salieron con, con, este, con las ávilas, porque habíamos pensado, ¿no? también hacerlo de las ávilas. sí, de hecho, mis ávilas son súper luchonas. Y tengo un arsenal de sávilas chiquitas, que al parecer está, esta, ¿cómo se podría decir? Este lote de, de sabilitas, sí pegaron. Entonces, uh, nosotros queríamos hacer como una pequeña reunión o, no sé, como hacer una pequeña entrega en persona, no sé, de sabilitas de buena suerte. Sí, porque, bueno, muchas personas tienen como ese concepto de que las sabilas eh, dan suerte uh -huh. y se entregan normalmente a inicios de año, ¿no? Junto con borrillitos y más, cosas así. Para año nuevo. Entonces, eh, las plantitas que tenemos, la tía Clau ya tiene muy buena mano con las con las plantitas, entonces queríamos muchas de ellas, ¿sal salieron como cuánto, unas 40. Fácil, Fácil ¿no? de como, tres, de tres salieron como 40. 40 no, yo creo que está mal, más Más, ¿no? yo creo. Sí, salieron un chingo de sabilitas y queríamos eh, prepararlas, no comprar eh, okay. macetitas y todo eso, y ni siquiera venderlas, sino simplemente regalarlas a ustedes que, que tuvieran que vernos en algún lugarcito, por cuestiones de pandemia, pues no, no creo que se pueda pronto. De todas maneras, seguimos guardándolas para cuanto se pueda. Vamos a hacer como nuestra... Este, el huerto el, de, la el, tí, de, lo, de la tía ñi y el tío Dancho. Ajá, el huertito de la tía Ñi, y entregando habilitas para para ustedes. Sin ningún costo, nada más con el pleno afán de que les vaya bien, ¿no? Eh, tulpi como, bebés. No, tulpi bebés, anda. <risa> Son nuestros tulpi bebés. Como dice eh, la película de Klaus, un, un acto sincero de bondad. ¿Hace otro? ¿O cómo era? Ah, no me acuerdo Sí, eh, así desinteresadamente No, no, no, nada más con el afán De, de verlos, si da un, un beso Un abrazo, te habilita Y platicar, ¿no? Un rato, porque mucha gente se, le, le da pena, ¿no? Cuando estamos nosotros Cerca, le da pena platicarlo Y todo eso, tenemos eh, algunas que Queremos enviar para otros sitios Para amigos que tenemos por acá que Por pandemia, por todo esto, no hemos podido ver Pero... Eh, la intención está ahí y no se nos va a quitar, al contrario vamos a seguirlas guardando, ¿no? Para que crezcan un poquito más, para que no se les mueran fácilmente. Y sobre todo para que los protejan de todas esas cosas malas. Porque también las ávilas dicen que tienen esas propiedades, ¿no? De absorber como ese, esas cosas malas. Trae buena suerte, trae más cositas. Y de preferencia ponerles un nombrecito random. Y que las cuiden para que también las ávilas sea un, un recuerdito eh, nuestro para ustedes, para quien llegue a tocarles, ¿no? toda esta todas estas cositas y pues los tengan allí ¿no? y, y sea una un, una tulpi bebé que tengan ahí en, en su casa para, para ustedes cuando se pueda claro está esperemos que para el siguiente año las cosas mejoren por si sí, ya tenemos un lugar confirmado en la mole para agosto del 2021 vamos a tener nuestro nuestro lugarcito de la mole no creo que podamos entregarlas no sé si nos den chance sobre todo eh, pero eh, vamos a andar por, por allá, ya estamos confirmados, iba a ser para marzo, pero por situaciones de contingencia, pues no se va a poder, va a ser hasta agosto del 2021, ya tenemos confirmado ese. Chispita, ¿qué? Chispita en los Tulpi Babies. Sí, ya sé, los Tulpi Babies. Los Tulpi Babies. <risa> sí, entonces, a, a, a todos y a cada uno de ustedes... Eh, les agradecemos enormemente en esa parte Y esperemos que para el siguiente año vengan mejores cosas Vengan más tulpas, vengan eh, más cositas Vamos a tener, espero, un aniversario de eh, los capítulos en mayo Que es cuando comenzamos a subir originalmente Memorias de Nahual okay. Previamente habíamos subido historias de terror en, en Spotify Pero sin darle como ese formatito Desde ahí comenzamos, vamos a ver qué, qué, qué planeamos Para allá tenemos varios proyectos en, en Puerta en cuanto podamos viajar y sea factible, sea eh, viable el poder viajar, tengan por seguro que nosotros ya tendremos las maletas listas para entregarles nuevas cosas, nuevos dibujos, nuevas todas estas cositas para todos ustedes. Vamos a armar unos paquetitos eh, bonitos para la gentecita. Oh, son 10 paquetes, bueno, en sí son 20 paquetes, 10 paquetes de Nahual, eh, 10 paquetes de este, ajolote para eh, las siguientes semanitas para que ustedes puedan Adquirir algunas cuantas cositas Y ah, De verdad esperemos que el siguiente año Venga con todo, tenemos muchos proyectos Tenemos muchas cositas por hacer No nos agüitamos por esta pandemia Sino al contrario con ustedes son Y serán una fuerza enorme Enorme, enorme, enorme para nosotros Para continuar y dar un chingo De eh, pues Echarle un chingo de, de Pasión a, a lo que hacemos En, en este Nuevo año es en unas horas. Ya, amor, ya es año nuevo. Ah, no. no okay. Ah, es año nuevo. Ah, sí, sí. yo pensé que 31. Ah, sí, sí. No, sí. no, sí, ya es en, en unos... En, en un ratito, ¿no? ay Ya puedo leer. Sí, ya puedes leer. Dice No Espin, o sea, aparte el Maigo cuando subía sus pensamientos para cuando uno está en la depre o en el hoyo neta, muchas veces me levantaron y más que este año fue muy difícil para mí y el Maigo con esos escritos me ayudó muchísimo. Gracias, Maigo. Gracias. Al mocoso que causó con su mamá, su mamá a huevo y la mamá lo seguía. <risa> Llegando a la mole iré por mi, sabal, mi sabilita si se puede. Pues a, a ver si no nos ponen peros por meter plantas. Sí, sobre todo porque de aquí a agosto son ¿cuántos? Son ocho meses. Pues a ver qué tal crecen también. A ver qué tal crecen, imagínate, vas a llegar con un pinche carcito de sabilas. Yo eh, tengo un jardín lleno de sabilitas, aún así siguen penando en mi. En mi cuarto. También, nosotros también tenemos avilas en los cuartos y en la cocina. Eh, completamente de acuerdo y me uno al deseo de poder conocerles algún día por acá. Mi propósito de año nuevo será verlos en la mole. Nos vemos en agosto, Maybos. Eso, Francis nos policía. andamos viendo por allá. Junta, juntarte para este año, ir a la mole solo a verlos. Juntaré, supongo que decía. Eh, me gusta, me gustaba más los yoyopos, señal. Nunca conseguí mi taza. Ya creo que los yoyopos se separaron. No sé dónde anden. Ya ni me digas los, co los COVIDios, ya sé, el viernes me toca ir a hacerme una prueba porque mi hermana salió positiva. Uy, espero que te vaya bien, Ana, Ana G. Ugarte. Esperemos que todo salga bien, eh, recordamos que muchas veces también es el, el detallito del miedo que provoca todas estas cosas, si nos basamos más que nada en las medias completas de los mismos informes, tanto de la ONU como también de los informes de México, eh, la gran mayoría son personas de 40 años en, la, en adelante, los casos letales. La mayor parte de personas que son menores a esos sobreviven así sin, sin ningún problema. A veces eh, re, se recalca mucho esto que lo he dicho en muchas eh, transmisiones. Una frase que dice Crudio es Juan Morisem semper timere mortem, que significa es más cruel tenerle miedo a la muerte que morir. A veces el, el miedo nos nos madrea, ¿no? Te deprime, te madrea y todo eso en espera de que quizás te topes con lo peor. Al contrario, eh, también uno evoluciona mucho eh, en muchas cositas de manera rápida, que eso no, no te detenga, al contrario, que sea como un potencial enorme. Te das cuenta de la fragilidad de lo que es uno, pero al contrario, puedes darte cuenta de las posibilidades que tienes para hacer todo esto. Si sobrevivimos a esto, vamos a sobrevivir un chingo de más cosas. Este, Gracias por todo, nos van a hacer chillar. Eh, buenas vibras para, la, para que la libres, el, este, para esta. ¿Cómo se llama? Para Ana. Eh, ustedes también son motivación para nosotros. Esperemos mejore pronto y pues tu, tu prueba salga negativa. La neta, sí nos llevó la tupa triste del año nuevo. Sí, siempre los años nuevos, como que se ponen tristes, ¿no? Yo siempre lloro en año nuevo, tristemente. Las, las últimas del año. Espero que este año esté lleno de más cosas hermosas para ambos y que el éxito los siga acompañando siempre. Son unas personas hermosas y gracias por, por su compartir. Yo seguiré aquí como los talamasca. A Dalma. Dalma, ah, Dalma. Nos mandó 34 estrellas. Pues, muchas gracias, y no solamente por eso, y, y si ya lo mencionamos hace rato, pero Dalma fue la, la mecenas de este ese programita que es Memorias de un Nahual, y gracias a ella tenemos este precioso micrófono, iBrex, que nos lo envió para que pudiéramos eh, transmitir ya de una manera más profesional, nos dio el empuje, más bien no fue el, el, el apoyo. El, el apoyo el, el, para lanzarnos a, a, a hacer esto de manera un poquito más formal. Y a veces nos hace falta también eso, ¿no? Un poquito de, de, de que alguien crea en ti para poder aventurarse a hacer esto. Y eso fue lo, lo que hicieron. Ustedes creyeron nosotros y poco a poco hemos ido creciendo. Y eso es gracias a ustedes. Este año fue muy difícil, varios familiares estuvieron enfermos, pero ustedes se hicieron más llevador el año. De verdad, muchas gracias, les amo. Ruth caballero. Muchas muchas gracias. El Maigo me motivó a dibujar nuevamente. Y creé, y creé mi página en Instagram con mis dibujos, Eric Dantem MX. Uy, Eric Dante. Muchas gracias, Eric. Un abrazote. Sigue dibujando. dibujando. No, sí, este Sara dice, creo que la tía añ no me ha leído hoy. sí, sí te he estado leyendo. Este, neta My God, eh, esos textos Motivadores Me han ayudado mucho, espero también Un día conocerlos, Rebe PM Muchas gracias Rebe, un día Yo no pasa. puedo pasar, yo no puedo pasar por una Una, porque En persona ya soy Persona, porque en persona ya soy Persona no grata para Danja, pero aquí No sabe quién soy, Abdiel Flores Eh, ok Eh, ok, sí Uh, ¿Soy la única en el último de los yoyopos de esta Aragne Iron Maiden? Creo que sí, porque ya no he visto a nadie más este uh, comentando de los yoyopos. ¿Es porque me fui al baño hace unas semanas? No, bebé, para nada. El ir al baño es algo totalmente normal. Eh, lo bueno de ser pesimistas es que nunca salgo positivo en nada. Ok. Eh, este, ¿Qué dice Iván? Yo sigo aquí, aunque no lo parezca, estaré en la convención de juegos de mesa, creo que en septiembre y octubre, te confirme, o veo antes, para, o te veo antes para que entres como VIP. Va, eh, va, va, Ivancito. Yo me pico en el chiste, eras tú, todo salió bien, <ríe> le preguntan a esta, ¿cómo se llama? A, a Sara. Dice Tania Cobos, espero poder conocerlos y conversar un poco hasta tener una entrevista, sí, claro, encantado. Dice, los amo, bebés saludos desde Torreón Coahuila. Saludos. Saludotes. Melissa Marina, en los tiempos donde Dan ya dejó sin departamento un tipo por andar jugando. <risa> ¿Para qué me manda un dick pic con sí. Dan ya directamente? fue sí. o sea, lo más estúpido. Un güey de Guadalajara me mandó una dick pic para la clau. Dice, Dan, para la clau. Y ese mismo día lo saqué de su departamento sin yo siquiera moverme de, de la Ciudad de México. De tu silla. De mi silla. Eh, vi la manera en un par de horas de sacarlo de su departamento y dejar todas sus cosas ahí encerradas. Y, eh, esa partita se estaba volviendo viral, pero lo detuve porque empezaban a llegar este, chacharitas así. Anse, llame como chingar gente o quiero que chingues gente o la todo eso. Entonces no quería esa, no, es, esa fama. Eh, Yatsura Inukai, recuerdo que el primer video que vi fue el de tu departamento en que se caían las cosas y ahora pude conseguir la libreta de cosas que me valen madre. Y otras cositas. Muchas gracias por por, el, por retroalimentarnos de nuestra propia historia que yo ignoraba y de igual manera conocer más de imaginario México. De imaginario mexicano. Ah, sí. Eso. Eh, a mí me han subido el ánimo y la autoestima son lo máximo. Los admiro y los quiero mucho. Espero conocerlos en persona. Muchas gracias. A Sekai. Muchas gracias. A Saiki, perdón. Eh... Se salió mi perrito en la calle y no va a regresar la tulpa de hoy. Me ha ayudado a relajarme. Okay. Esperamos, regrese. Sí, eh, tú tranquila, vas a, vas a ver cómo, cómo va a regresar mi buen Moy. Dice Ana Jugarte. yo espero que el año que viene todos nosotros, bola de tulpa babies y nuestros tíos tengamos más tulpas inaboladas y estemos todos sanos y salvos. Eso esperamos, de verdad, eso esperamos. <risas> Frases que han unido a mi léxico en este tiempo, pito fantasma, chispita, la yugular de abajo, san pendejo y pezones insensibles, etc. <risa> También Aldo, eh, buen vasito para tu familia, un abrazote chingados. Muchas gracias, gracias por sus historias, dice Manuel Juárez, les deseo un excelente año nuevo. También para ti, Nat Cobos dice, a mí no me han contestado. Eh, yo los conocí en el relato del puente de Calapa, era madrugada. Había ido a la pipí y cuando lo leí se me cayeron los chones de miedo. Ahí empecé a seguirlos. Ahora soy una orgullosa tul tulpi baby. Tulpi baby. Ah, yeah. El buen Kaiser. Dice, por cierto, el maigo salió en una ocasión con los de leyenda legendaria. se lo imaginé. Lo imaginaste. Lo imaginaste. Hicimos un especial de mitos mitológicos desde ¿Mitos la cama. ahí con Con esta Ashley. Y en alguna ocasión subimos una foto, ¿no? Que nos tomamos cuando fuimos a un show. Ajá. Este, nos tomamos una foto con, con ellos, pero uh -huh. nada más. Si no, no hemos participado con ellos. También a mí me ha sucedido mucho, me han subido mucho el ánimo, los textos motivacionales motivadores del maigo. Hay días que sí he andado muy de la fregada y me topo con algún escrito del maigo que me hace sonreír y me da un poco de esperanza. Dice Carla Utrilla. Sí, dice... Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias. Monse Pérez. Dice, yo los conocí con el relato del puente Calapa. Oh, ok, ya estás hasta ahí. Ay, güey, es un chingo. Pobre Sara. Toma chía, Sara. <ríe> ok. Dice, voy a hacer mis sigilos mamalones para que un día hagamos un crossover de mi canal de YouTube con Memorias de Nahual. Claro que sí, Rebe. Sin problema, nosotros encantados. Que salga otra edición de Libertas de cositas que me valen madre. Vamos a, a hablarlo con el Oscar para ver si se puede hacer otras... Yo los conocí porque una amiga me mencionó que los seguía, así que me dio curiosidad y me gustaron los, los dibujos. Más o menos fue cuando escribió la historia de cómo el forense le habló a un muerto para poder quitarle la ropa. Si no me recuerdo, era para poder quitarle el sudor. Dice, enséñame a hacer un patrón, Osmaigo. Um, pues, el patrón es más fuerte, el mexicano. Yo creo que sería la chancla de su mamá. Eh, dice... Eh, Sara, pero si sí es cierto, ustedes de verdad son geniales, me han levantado el ánimo muchas veces y me han ayudado en esos momentos difíciles, han muerto una parte importante de mi vida, los amo. Muchas gracias, Sarita. Estamos a menos tres, pero siento su calorcito. Oh, Cosito bella. Me regresaron el gusto por la historia de terror, Chispita Existe y los Tulpi Babies son amor. A sé que yo le mandé inbox al tío Daniel, pero creo que lo leerá en marzo. Voy, voy a chutarme varios de ellos. Es que ah, hagan de cuenta que trato de leer los inbox y de resolver eh, 10 o 15 inbox al día para poder no solamente, um, ¿cómo decirlo? Cada vez que yo respondo, el inbox sube. Entonces hay otra respuesta y otra respuesta y otra respuesta. Entonces me, me eh, focalizo en... 10 inbox o en 5 inbox o en 15, depende de la carga de trabajo, para que todos ellos reciban como una contestación en chinga y luego así pasarme. Entonces me focalizo en uno, no voy a andar respondiendo uno y la siguiente respuesta hasta el martes y la siguiente hasta el siguiente mes, ¿no? Más que nada trato de tener esa metodología. Eh, Adolfo David dice, les deseo un gran inicio de año. Muchas gracias por hacer más amena las noches. Muchas gracias a ti, Dani Mate. Los amo, tío Mayo y tía Clau. Lo mejor de ese año los vuelvo a repetir. Fue su podcast, Son lo mejor de la semana. Muchas gracias, Dani Mate. Gracias. Eh, se me cerró otra vez mi. ¿Otra vez? Sí. Dice Alondra, saludos desde Acapulco, mi novia, ya nos, no nos perdemos ninguna de sus transmisiones. Dice Oscar Flores, Alondra Carolina, dice ya que todos están enviando mensaje yo les agradezco por haberlos conocido este año, me encantan sus historias y me acompañan cada noche que me quedo dibujando. Me encantan sus actitudes y cómo relata las historias, los adoro. Saludos desde Perú, un saludote hasta Perú. Dice Liberta de Cosas que me valen madre, Monumentos, Electric Bungalow. Dice, unos stickers de Tulpa Baby Oficial. Pues vamos a hacer, ¿no? Yo creo que sí vamos a trabajar en ellos. Yo también los empecé a seguir desde hace varios años. Lo conocí en un J-Fest, me parece. Pero me dio pena y nunca les pedí foto. Ruth, y para todos ustedes también, si es que nos topamos en alguna en algún evento, en alguna convención, en hasta donde en el sea, Walmart. hasta en el Walmart, en el Walmart nos pasó, ¿no? Hasta nos pidieron foto y todo eso, hey. si, no, si nos topamos en algún lugarcito, de verdad, eh, pídanos fotos, platiquen con nosotros, es muy difícil, salvo que tengamos mucha prisa, o que vayamos en chinga para algún, algún lugarcito, eh, créanme que no nos negaremos a, a un ratito de poder platicar con ustedes, Así es. no, no, no, no, no les haremos el feo ni nada de eso, al contrario, el feo soy yo. Um, Dice, el inbox del Maigo es como Cepomex, espera tu turno, sí, sí, muchas veces. Lo saben, dice Ercebet Luna, no saben cuántos amigos he traumado con tus historias, Anja. Espero sigas traumándolos más, eh, por ahí está Adip, si nos, nos envió un mensajito diciendo, es que eh, mencionó otros, otros canales de historias de terror, así de eso es para niños, el de ustedes sí es mm, algo, algo chingoncito dice Nat Cobos cómo les hago llegar un par de cositas en persona son la onda o a sea, mi mamá sus fans eh, no seas malita échame un, un, un mensaje al, al Instagram al Instagram no como no he tenido actividad actualmente eh, es más fácil que también te, te encuentre tal vez por ahí ahí para que te te echemos un mensajito porque en el otro sí tenemos como eh, este Facebook es más de trabajo ya sea Instagram ya sea Twitter Ahí échame cualquiera de los mensajitos y ya te, te decimos cómo, pode, cómo nos puedes hacer llegar algunas cositas. Ah, Hoy no he habido Deborah Milanesas. No, no estuvo. Y este es el valor de los pezones del Maigo, 15 picafresas, 6,599 pesos, una botarga de Kirby y un gorrito de Link para el ñi. Estuvo uh -huh. en una puja de pezones y fue épica. ¿Quién recuerda a ello? Uh -huh. Me dan miedo a veces. Elizabeth Luna dice, soy ilustradora también y esta tarde me quedo yéndolos y me acompañan en mi trabajo. nombre hombre, todo un gustazo. ¿Y cuándo vamos a oír la canción de Chispita? Chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor, chispita vive en tu corazón baby, baby, este, es, como baby. Un, es como un Maluma baby, es baby. Baby. Dice Silvia Aguilar, yo lo conocí por ahí de septiembre, no recuerdo cuál video ni cómo llegó a ustedes, pero en serio agradezco que, oh, la bonita casualidad, espero que este año que viene nos deje disfrutar y muchos relatos más y los quiero. Muchas gracias, Silvia. Dice Itzelra, mucho conocido año por sus dibujos y los en vivos, por curiosidad. Ahora sí mi podcast favorito y sigo viciando a mis amigos con lo que escucho. Muchas gracias, Itzel. ¡El Itzel Santos. Dice, yo los vi en el bazar de la Ciudad de México, pero me dio penita. ¡Oh, yes! Para la siguiente nos vemos ahí. Dice, Cuauhtémoc, dice, a mí me encuentra la forma en que el tío cuenta las cosas, tanto gráficamente como oralmente. Es muy ingenioso y por eso los empecé a seguir. Ahora procuro no perderme las transmisiones en vivo para divertirnos juntos. Dice, Elisa, Elizabeth, dice, yo tengo una foto con ustedes, los conocí en Plaza Buenavista. ¡Qué va! Encantadísimos, de hecho en una puja. <ríe> ok. Luis Ciranda dice: Yo solo diré que gracias, Maigo, por hacer más o menos a menos noches noche. Estuví, hiciste de mis primeros años de foráneo mejor. Además de darme siempre al final de tus transmisiones, de por esos tiempos la paranoia de tener a alguien atrás de mí. <ríe> Todo un placer. Rebe, quiero la canción de Chispita cantada por Luismi. Mi. Uh, Ándale, chingate ¿Qué? esa. La canción de Chispita, pero versión Luis Miguel. No sabría cómo cantarla. ¿no? Y nada más es así como dice, chispa, yeah. como me mata tus maullidos, chispa, no olvídalo. Diablos, ya hay una segunda canción, joder. ¿Para cuándo el concierto, dice, de la tía tocando Chispita existe? Dice, Kaiser en un bazar en el sábado al mediodía? Carlos Eduardo Rubio, no sé cuánto tiempo llevo siguiéndolos, pero sé que en todo ese tiempo me han ayudado mucho a pasar muy malos ratos, sus posts, sus dibujos, sus podcasts, Pues me encantan. Muchas gracias por tanto, ojalá pronto puedan Conocerlos en persona y nosotros esperamos poder Conocerte a ti, mi buen Carlos Eduardo Yo los conocí cuando fui al Animex en Monterrey Hace unos años, Sarek Allá al Animex se nos antoja volver a regresar No en esas fechas, no mames, ha es un chingo de frío No, pero tampoco en verano En, en verano mira Nos tocó cuando fue la canícula que fue el... De no, los. no, no, no nos tocó en la canícula. Fue días, después. Unos días o antes. Como una semana después ¿Eh? de la canícula, porque todos... No, si hubieras llegado una semana antes, no, ah, mame, está bien cabrón. Llegamos en el mero punto del calor, ahorita está tranquilo. Se es hace norteño. Ajá, es así de... <risa> <risa> Mi nariz estoy este mormada, y es que era cosa de que salía el calor y me mormaba. Ay, Yo... ¡Joder! No, me, se me mormaba la nariz, amor, ¿no? acuérdate. Y de hecho, te, eh, en el Airbnb donde nos quedamos, tuvimos que dormir con el aire prendido porque... El si clima. no Así con el clima. ¿Con el abanico he prendido? No, no era abanico, era sí, el clima. saquen los abalitos? Este, y porque se me mormaba la nariz, como si tuviera este, gripa, no sé por qué. Pero, no, es no sé. Que el lugar, pero es que el calor de allá no era seco, era húmedo. Sí, no, y aparte, por ejemplo, yo estuve... Subí... Viviendo durante un muy gran, un gran rato En Oaxaca, ustedes lo saben Y el sol oaxaqueño es inclemente y todo eso Pero cuando me tocó el sol este, Regio, el sol de Monterrey Joder, su pinche madre, güey ah, Dice Maigo de la frase, Chabela Con tu voz de sexy como, <ríe> como de la casa de la risa Uy, este de Jorge Falcón, que hablaba La Chabela, que es era, era la beata de su diócesis eh, Bruno, no me acuerdo cómo le decía Chabela no, sí. la tía ni cantando chispita existe en público me recordó a los de animaniacs cantando a dot de los animaniacs cantando rebe dice no me refiero a la canción de chispita con la tía ni featuring luis miguel está ya interesante ya está igual de gordo que yo ese güey Dice sabe de ti, sabe de mí, pórtate bien. ¿Sabes por qué? Porque Chispita llegó a la ciudad. Ándale, pues, la versión de, de Chispita y Dice: ¿ah, yo los conocí en el Metro Buenavista, claro. Ah, ya me acordé de Nat, nos regaló unas figuritas. ¡Ah! Ya, ya me acordé de, de ya sé Nat. Quién es. Ya sabemos quién eres. Yo sé quién eres. Ahora, no se meta con mis tías de 45 grados en verano y a las sombras, ya sé. Dice, saquen disco las memorias de tulpas del Nahual de la medianoche. Éxitos, cantante, la tía Clau el tío Dani de acompañamientos. Exitos, dice, Tania Cobos, dice, Aracne. dice después de las tulpas, escuchar los relatos de youtubers más leídos, ya no me saben igual. <risa> es que, eh, a diferencia de los demás que lo tienen como previamente escrito, aquí tratamos como de contárselo. Aquí es, aquí es natural. Relatarlo así de, güey, de compas. es momento, eso. Eh, Es eh, algo que, por ejemplo... Hago la historia, eh, la recuerdo, la, la, la hago escrita, me la memorizo eh, y voy agregando detallitos como yo exponía. de cuenta que en la escuela yo exponía así. Entonces muchas cosas se me quedan de esa forma. Entonces eh, trato como de dar esa, esa manera de poder darlos. No, no, tratar de, eh, más allá de que sea más ameno, no este pedo, más allá de. claro Y en esa noche se acercó a la puerta y en esa puerta estaba asomándose. Entre la penumbra Sí Ahí estaba él Un agente del SAT Quien rápidamente se acercó y dijo Cumple con sus obligaciones fiscales Se le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales Ah bueno Dice um, Ah ya me acordé Empezó a seguirte por un güey que te pidió un dibujo gratis Uff, tenía un chico Cuando me vine para acá, casi casi Del cura Cuando te mudaste Cuando me mudé Sí, que tenía seis ¿El años. ¿El cura? Sí, tiene más de seis años, eso. El cura, cura que tal, me pedía no? cosas, no, el cura que me pedía cosas en nombre de Dios. Ah, pero no era un cura, amor, era un pinche cristiano pendejo. Eso. Perdón por eh, ofender a los cristianos. Era, es el que predica, el, un pastor. Un Pastor, ándale, un pastor. Ni de los tacos, un pastor todo culero. <risa> Eh, dice, insisto, te, te, te, eh, oh, no me acordé. Te, te, te, te. Oyendo esta tulpa, no se escucha rabio maullendo. No, pinche rabia de estar, a tener frío de estar en la cama. No, sí, vino un ratito, pero se salió como estamos encerrados. Es que hace frío, amigos. No se alcanza a calentar nuestra casa. <risas> sí, dice, vendan saludos. No, no, no podría. Todavía no llegó a ese nivel. No, <risas> no, no. Hola, soy Goku. <risas> ah, saludos, marito. Marito, te mando un abrazo. este Villancico de Chispita. En esta Navidad, Chispita se aparecerá, le jalará los pies al mago y al gordito asustará. Navidad, Navidad, Tulpi, Navidad, la tía, Ñ el mago y Chispita, ya, ya, ya. Me quedo con esto. Dice Coltemoc Rodríguez, mientras más memorias, mientras las memorizas tomas agua porque el agua tiene memoria. <risa> <risa> Hablando de obligaciones fiscales, debo de hacer esas, sí, ese. Ah, sí, sí, ya me acordé, los a seguir igual por la publicación del pastor que les pidió un dibujo gratis. Dice Ruth, Aracné, pero deja tú si el relato lo dice escrito ahí o si lo leen y no está chido, a veces el relato está muy bien y su redacción mata todo. Pues, sí. O el que te pidió este, las invitaciones gratis. Ah, sí, Entonces, es que antes sí era más troll y después fue como más amor y todo eso. Dice, ahora yo soy cristiano, dice Moisés Ortiz no, no, o sea, bueno, el pastor mal pedo que se pasa sí, creas en lo que creas es totalmente respetable, pero ya si ni yo al, te pido dibujos a, gratis algunos se pasan de chorizo y mira, las únicas dos personas que me bueno, más personas que pueden pedir dibujos gratis es una, la primerita la tía Clau, y segunda, mi madre <ríe> mi madre no le puede decir que no, no, en varias ocasiones me dijo, quiero esta cosa, chingale espérate, tengo chamba, quiero que la hagas así, dices que dibujas, ¿no? dices, dibujas, ¿no, pendejo? ¡órale! <ríe> Ah, uh, ok. Dice. Uh, no sé si tener miedo del, por el tipo de narración del tío Dani, por decir qué bonita voz tiene. Compre tan varonil. No te preocupes, Eric. Iba <ríe> a <Y me> estornudar. <ríe> no te preocupes, Eric. Es el efecto del micrófono. ¿Verdad? No es cierto. Um, Ay, ya llegué tarde. Uh, santo Messi, llegas a tardecito y ya estamos casi a punto de acabar. Él sabe que soy su fan y pasó a, salu pasó a saludar. Dice, eh, yo los empecé a seguir por el dibujo de los Pokémon mexicanos y en esta mole me atreví a pedir foto al tío Dan. La tía Clau no estaba. Uh, Ay, perdón. Es que sí, se va a dar sus pinches vueltas a cada rato la cabrona. No. Y Dice, me fui feliz porque el tío Dan fue de los pocos que reconoce mi cosplay de Punchline. ¡Ah, ya me acordé de ti! ¡Claro que sí! ¿Qué es un punchline? Punchline, de eh, cuenta que es eh, la nueva compañera del Joker? Oh. Eh, Harley dijo, nada la chingada, ¿no? Me voy este, a darme mis... Este, me voy a otro palo. Me, me voy a... Me voy a otro... Tortillarle de este lado con ah, esta pues Poison es Ivy. Cierto. Sí. Entonces dijo, a la chingada del Joker, eso está muy tóxico. Y de repente salió también la, la chingona de esta punchline. Un mm -hmm. nuevo personaje que, que sacaron. Dice Pavlovich Pavlov, la, la chica del punchline, dice, le salió el acento norteño al mayo... ¿no? ¿No? ¿No? De arroz. Dice, no me recuerdo, fue un pastor y otro chico. Los dos se pusieron intensos. que Si no. El pastor alemán. <ríe> el pastor con piña. Fue un niño para el Día de las Madres, el pastor, y el que pidió algo por la molestia. Sí. Gente pero rara. es más viejo el del pastor y el de las invitaciones. Sí, el padrino de invitaciones. Sí. que Me llegaban wow. chingos mensajes. Hasta la fecha siguen llegando. Pero ¿Cuántas ahí? anécdotas no podríamos contar sobre esas cosas? Insisto, eh, nada más simplemente por simplemente por estadísticas tiene que llegar una persona con una petición rara mórbido el asunto de que muchas y eso no no, no solamente me crean a mí sino la clave está de testigo que al menos fácil el 30% de los dibujos que yo he logrado hacer son de personas que han fallecido confirmo <risa> sí efectivamente sí, me, me no saben la cantidad de personas que llegan a pedirme dibujos de personas que han fallecido rarísimo, pero me lo piden mucho. Dice, el Maigo tiene una voz sexy como EDF de Lobo. Eso me prende. A ver, ¿qué dice? A ver, hijo, tú dibuja... <ríe> eh, un puño para el de las madres. A ver, hijo, tú que dibuja, redes de sonores para la comida. <ríe> eh, dice, Maigo hazme un dibujito gratis, nada es gratis su voz sexy. No, duver, nada es gratis. Uh, Tú que dibujas, píntate de colores Te conocí porque tu apellido es igual al de mi mejor amiga y mí Apareciste en coincidencia por eso hace más de seis años Me mataron de risa a tu esposa Y luego tus historias son una cosa brutalmente genial Dice de la Rosa, muchas gracias sí, Tú que dibujas, cómprate unos colores Y píntate una vida Una vez así me lo dijeron, no, oh, qué triste Yo no pensé que el que pedía un dibujo Que el que le pedía un dibujo moría <risa> No, no tengo esos poderes Personas que han fallecido, buena idea ¿Puedo pedir un dibujo de mi mamá? ¿Sí? Sí, sí sin problema, es triste. Eh, de hecho, hay, hay muchos chistes que nos hacemos con una cuata, ¿no? Que ha tenido una vida difícil, pero de repente ya lo agarra desmadre, así como que, ah, eh, esa clase de, de humor morrido, pero nosotros tratamos de mantenernos un tanto cuanto más escuetos en ello, pero aún así mandamos mucho amor. Dice, de tus publicaciones, la que más me hizo gracia fue la del disfraz del Swinger, ah, este, Swingerman. En un octubre, una morra que decía que si no podía dibujarla a ella y a su pareja de swingers. Ahorita te muestro la historia. Dice yo, les conocí hace un año en, con cómics Guadalajara. empecé a seguir al tío Dani por sus creepy cosas escritas. y Siempre la escucho mientras dibujo y también soy ilustradora. Muchas gracias, Enia. Muchas, muchas gracias. Esta publicación en la que se me hizo más gracia el la de, de Swinger. ¿Por qué no es... porque es Enia y no Enya? Enya. Puede ser, Enya yo le decía por la cantante? Yo llegué aquí desde iPad en la galaxia. ¡Uh! Ya existe local. Quien le pide un dibujo muere. Hazme un dibujito. Entonces, no. No. No, no, no, no. Al contrario, queremos darles más vida. Más amor. En vez de fotografías post-morte, cabezoncitos post-morición. Sí. Sí, sí sí me ha tocado. Y, y, y los más raros fueron los que pidieron en vivo, pero bueno. Bueno, chicos... Eh, es hora de que nosotros nos vayamos a la morición, nos vayamos a, a descansar, hay algunas cuantas cositas todavía pendientes que tenemos que hacer, tenemos que hacer la comida, nos tocó hacer trenzas, vamos a hacer más trenzas para mañana, y a ver si es que nos salen algunas otras cuantas cositas, eh, de verdad espero que la estén pasando y la vayan pasando bien, en, en este siguiente año, les mandamos muchos abrazos, muchos besos, muchas eh, eh, buenas vibras para todos ustedes, y... De verdad, espero que el siguiente año se ponga chingón. Gracias por tanto que nos han dado, gracias por los regalitos, gracias por las estrellas, por eh, las donaciones no a través del PayPal, a través de todas las plataformas que tenemos. Pero sobre todo, gracias por darnos su, su, su presencia, darnos un rato para poder estar con nosotros, acompañarnos con nosotros y ser parte de, de, de esta familia de los Tulpi Babies, los Nahual Babies, mm -hmm. las Nahualadas, las chispadas, todas esas cositas, lo, lo agradecemos de verdad un, un, un, un chingo. Por nuestra parte nosotros nos retiramos, no sin antes decirles que pueden encontrar a la tía Clau en... Twitter como, en Twitter como este, Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars y a mí me pueden encontrar como Luis Daniel Cabrera Vendaño o como eh, Dan Arte Art en Facebook, Twitter, Instagram y todas las demás redes sociales. Recuerden que también los pueden encontrar en todas las plataformas o casi todas las plataformas de stream de podcast como Spotify, iTunes y sobre todo nos pueden encontrar en YouTube como Turpa de la Medianoche y como Memorias de un Nahual. De igual forma pueden o si gustan colaborar con nosotros o ser parte de los mecenas de lo que hacemos nosotros, pueden hacer a través de las estrellitas como las que aparecen ahí o a través de donaciones a través de Paypal o de la cuenta que ahí aparece o en dado caso que quisieran regalarnos alguna cosita muy específica tenemos la wishlist de eh, Amazon la tenemos en la descripción del programa ya nos han enviado muchas cositas eh, como las que mencionamos y cada una de esas las agradecemos muchísimo, muchísimo de hecho la tía Cleo creo que le iba a hacer una historia a la del pushing sí. y, y más para mostrárselas todo esto eh, yo he estado leyendo el libro de Jurassic Park Andamos estamos utilizando el, el micrófono en LiveRx, eh, los audífonos los utilizo para hacer las eh, las ediciones, eh, el estudio fotográfico para unas cositas que van a ver más adelante, para los productos que van saliendo. Entonces, de verdad les agradecemos mucho todos los, los regalitos que ahí pueden eh, aventarnos. Son cositas que hemos seleccionado, no algunas son de la tía Clau. Hay, por ejemplo, cositas precisamente que quiere la tía Clau, como regalitos, eh, unas para el programa, otras que son para mí, ya saben, uno que es vicioso. Entonces ahí pueden encontrarlas. Y por nuestra parte es todo por este año. Este año chingo a su madre. Y será recordado por durante muchos años más. Pero esperemos que sea algo de lo cual nos recuperemos si es que nos fue mal. Y si es que nos fue bien, qué chingón. Hay veces que el pato nada. Y a veces que ni agua bebe. Pero como dicen los viejos refranes, no todos los días sale la gatamear. Entonces podemos porque. Somos mexicanos, somos chingones, aunque ustedes no los crean, o aunque ustedes todavía no se hayan dado cuenta. somos chingones todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Tía, Clau, ¿algo para añadirles? Ya puedo agradecer, porque tú nada más agradeces y no me dejas agradecer ni ¿Basta? nada. Es que hace rato que el tío Dan ya estaba diciendo que yo no hablaba y todo eso. Decía que, que yo no hablaba y todo eso. Y... y... Y pues me dio mucha, no, ya, me dio mucha ternura que varios se acordaran de que no hablaba o simplemente se escuchaba mis murmullos o que decía que tenía voz de pito y sigo pues pensando sí, pues, que sí, tengo sí, voz sí, sí. de pito, pero pues gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos la pista, por apoyarnos, por ser un pilar en esta cosa que se llama, ¿cómo dices que se llama? <risa> <risa> es cierto? Bueno. Topa de la Medianoche y en Historias de un Nahual y que sean parte de esto, y pues gracias por empujarme a ser parte de esto también, porque pues siempre he sido un perfil bajo, y he tratado de salir de ese perfil bajo, y ser más yo con ustedes, y los quiero un chingo, y muchas gracias por los regalos, y así, y ya no digo nada porque me pongo a llorar, y sí, feliz año nuevo, los sensible quiero. sensible la tía Clau. Sí, demasiado. Qué bonito. Estoy tratando de no llorar. ¡Oh, Habla. qué bonito! <ríe> ¡Qué bonito! Pues no es no es un eh, adiós, sino es un nos vemos el viernes en otra emisión más de Memorias de Nahual para este 2021. Así es que esperemos todo, todo, todo, todo, todo salga súper chingón. De verdad, eh, cuídense mucho. Eh, abrazan muchos familiares y Veanse al espejo y dense cuenta de que esa personita es un ser que va a lograr muchas cositas chingonas, no tiene que desesperarse no todo se hace de un día para otro desde mayo nosotros estamos intentando que esto esté funcionando y va despegando poco a poco gracias a ustedes así es que la cosa es tener paciencia la cosa es tener ganas y que esas ganas no se pierdan tan, tanto, tanto, nosotros también queremos verlos que progresen y que las cosas que vayan a hacer las cosas que vayan a, a realizar les salgan chingonas y les van a salir muy, muchas cosas muy buenas el siguiente año esperemos que, que las cosas mejoren y si se ponen feas vamos a sobrevivir a esto ustedes tranquilos, esa personita se va a dar cuenta y a veces esa personita eres tú mismo que tienes que dar cuenta que eres un chingón o eres una chingona que eres lo suficientemente capaz y eres una chingonería para poder sacar las cosas tú confía en ti Confía en ti y te darás cuenta que no necesitas más que un pequeño empujoncito y alguien que crea en ti. ¿Qué crees? Pues nosotros creemos en ti. Así al chile. Vas a lograrlo. Nos gustará verte arriba. Nos gustará verte siendo feliz. Es lo que te deseamos, que seas feliz, que la pases bonita no solamente ahorita, sino en todo el año que viene. Y por eso te mandamos un abrazote. Gracias por compartirnos tu, tus ratos, tu tiempo tus retransmisiones, todo ello, por dejarme espantar, por cantar las canciones junto con la tía Clau, por estar aquí, por estar presente, por estar escuchándonos en otra ocasión, por volvernos a escuchar y por todo, todo, todo. Chingo de gracias. De parte mía, de la tía Clau. Sí. Ay, no, no, no, no, qué bonito. Ay, qué bonito. ¿Algún último mensajito, tía Clau, antes de que nos vayamos? Chispita existe y es amor. ¿Y sabes cómo es amor? Es amor como todas las personitas que nos están escuchando. Sí, no se puede ver, no se puede tocar en este momento, Puebla existe. Sabes que está ahí porque existe. <risa> es justamente lo que les mandamos, un chingo de amor, un chingo de abrazos. Y nosotros nos retiramos, nos andamos viendo el siguiente viernes... Al ratillo pasen por su calendario para que lo descarguen y lo impriman. Y por esta ocasión, por esta tulpita, mis queridos tulpi babies, esta tulpa ha terminado. Pueden ir tranquilamente a darse su vueltita en cama o seguir viendo videitos de YouTube o lo que sea que vayan a hacer. Nada más que no les salgan muchos pelos en las manos. Así es que descansen, pasen muy bonita noche. Y... ¿sí? Besos en sus tatemas. Perdón. ¡Ay, qué bonita! <ríe> Cuídense, chicos. Un abrazote. Los queremos un chingo. ¡Cuídense! Dios <ríe> Sí, sí, sí, qué bonito.